Son las 11 de la mañana de este sábado 25 de junio de 2022. Es el tiempo de empezar la sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato para compartir con los seguidores de Facebook Live y los ciudadanos del municipio de Guanajuato los puntos de vista de los integrantes de esta organización sobre los temas del día. Los temas del día de hoy son ciudad, territorio y planeación sin besos no hay callejón, una rueda sin fortuna. Eh, invitamos a, al ingeniero eh, Carlos eh, Chávez Valdés eh, para que nos eh, dé su visión sobre el, el primer tema ciudad, territorio y planeación y probablemente haga el comentario sobre los otros dos eh, temas. El ingeniero eh, Carlos Alejandro Chávez Valdés es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente de ITESO 1994 y tiene posgrados eh, diversos en, eh, en administración estratégica de instituciones, en proyectos de inversión, en administración estratégica de tecnologías de información y gobernanza y comunicación política en diversas instituciones de Estados Unidos. Tiene una gran eh, trayectoria en el ayuntamiento. Ha sido regidor, regidor del 2018 a la fecha. Es consejero de, de CIMAPAG. Director de SUMEX, Suministro Sustentable de Energía de México. Secretario General junto del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato. Director General de Servicios Públicos Municipales en el gobierno municipal en 2009. Coordinador de asesores del municipio de Guanajuato, director general de transparencia, subcoordinador general de innovación y desarrollo gubernamental en el gobierno de Guanajuato en el 2000-2003, director de planeación para el desarrollo del gobierno del estado de Guanajuato en 1997 al año 2000 y coordinador de proyectos de inversión en gobierno del estado de Jalisco de 1996-1997. Nuestro invitado. Es un ciudadano que forma parte del órgano de mayor jerarquía en el municipio de Guanajuato. Representa ante nosotros, los ciudadanos, una persona que vota en el organismo que toma decisiones. Por, por ello no es autoridad, sino cuando lo hace en el pleno del ayuntamiento y su uso, voto coincide con los de la mayoría. Señalo esto porque el observatorio no es interlocutor de la autoridad, sino de los ciudadanos. Así diseñamos esta organización para tener la libertad de tratar los asuntos con pares nuestros y no sentirnos subordinados por autoridad alguna. Amamos nuestra libertad de observar y compartir con los ciudadanos nuestras observaciones para consolidar el Estado de Derecho. Es decir, hacer que las leyes que nos hemos dado se cumplan. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. Eh, les, les doy la palabra para que la tome durante el tiempo que usted considere pertinente. Adelante. Sí, este, muchísimas gracias. Eh, gracias por la presentación, por la invitación. Este, saludo a, a, a Marilena, que fue compañera mía en el ayuntamiento pasado, a Carla, a Carla Piñón, a ti, Memo, a Carlos Arce, este, al Piri, que, que bueno ya nos conocemos este, de, de, de algún tiempo. Y... Y en función de la, de, de la invitación que, a, a hablar respecto a ciudad, eh, territorio y, y planeación, eh, he preparado eh, algunos, algunos comentarios que quiero abordar con, este, con ustedes y, y por supuesto puede haber eh, preguntas. Eh, yo creo que excelente eh, precisión la que haces respecto a a que yo vengo aquí como como ciudadano que sí participo en el en el ayuntamiento pero la regla es que mis decisiones eh, eh, solo eh, solo dependen del tema del pleno sí soy un voto más en el en el tema del del, eh, eh, del ayuntamiento obviamente sí hacemos algunos comentarios y, y, y antes para ver qué, qué se puede subir y qué no se puede subir y algunas cosas pues no no no no han funcionado ni siquiera para para subirse pero ahorita les platicaré y, y me enfocaré más a la comisión que me toca presidir que es la de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial y planeación eh, que la llevo presidiendo desde 2018 sí llevo tres años eh, ocho meses al frente de esta de, de esta comisión eh, y ya hay varios puntos que eh, que quisiera abordar primero qué hacemos en la comisión cuáles son los temas principales con qué dependencias interactuamos, cuáles son los problemas que yo veo eh, principales en el tema de la gestión del desarrollo y la planeación que existen en este momento en, en la ciudad, y al final enfocarme al, al principal instrumento que en este momento estamos construyendo, que es el tema de, de PENUDET. Y después, pues bueno, este, que, eh, que vengan las, la, las preguntas eh, que consideren pertinentes. Eh, lo que hacemos en la comisión, primero, la conformamos cinco ediles. Eh, además de un servidor, está la regidora Fanny Porras, la regidora Cecilia Pols, eh, la regidora María Rangel, eh, Padilla Rangel, y el regidor Ángel Araujo. ¿sí? Eh, al menos son siete temas en los que eh, trabajamos en, en esta comisión. El primero es el tema de, eh, de dictaminar sobre los instrumentos de planeación que, eh, eh, que las leyes nos, nos mandatan y que además los vemos muy relevantes, como son el programa municipal de desarrollo, tiene que pasar a la comisión, el programa de gobierno municipal, el programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, y si hay algún programa eh, específico o parcial que tenga que desarrollarse en este tiempo, eh, dictaminamos sobre los mismos. Eh, dos, dictaminamos sobre los cambios de uso de suelo, ¿sí?, eh, por cierto, no ha habido ningún cambio de uso de suelo en estos eh, tres años ocho, o, o ocho meses que me ha tocado estar al cargo de, de, de la comisión. Eh, a partir del primero de enero de 2013 a la fecha, ha habido cinco cambios de uso de suelo. Eh, los últimos fueron en la administración de, de Edgar Castro, este que finalizó el 9 de octubre del 2018. Pero en dado caso de que haya un cambio de uso de suelo, lo tendríamos que dictaminar. Autorizamos sobre los permisos de venta, ¿sí? Eh, un desarrollador, tanto privado como público, eh, hace un desarrollo y, y antes de poderlo vender a, a los ciudadanos, tenemos que supervisar que exista la organización disponible y si no la ha concluido, tiene que poner una fianza este, para comprometerse a concluirla. Eh, nosotros, bueno, el área de administración pública lo revisa y nosotros validamos esas autorizaciones de, de, de permiso de venta Siempre y cuando esos fraccionamientos hayan iniciado antes del 31 de diciembre de 2012 con la ley de fraccionamientos, ¿sí? Porque con el nuevo código territorial, eh, a partir del 1 de enero de 2013, esa facultad es parte de la administración pública, se le quita al, al ayuntamiento. Eh, un tema también, donde sí somos muy activos, es el tema de la autorización de mesas y sillas, eh, los dictámenes de, de autorización de mesas y sillas en la vía, en la vía pública, aquí el, el tema relevante en el tema de los expedientes de, de mesas y sillas es que eh, independientemente de todos los requisitos que, que marca el reglamento hay uno que es vital es eh, la nota técnica que nos da el INA sobre mesas y sillas si no tenemos la nota técnica del INA eh, de, para, para que se pueda comercializar, comercializar en la vía pública en, en la zona centro no hemos dado ningún permiso de meses y sillas. Se tienen actualmente 23 permisos, que son las 23 notas técnicas positivas que desde el 2017 ha, ha generado el, el ina El siguiente punto es la enajenación de remanentes de propiedad municipal menores de 105 metros cuadrados, como lo marca el Código Territorial. Eh, sí se han enajenado algunos remanentes municipales no nos referimos a zonas de, de, de donación y de equipamiento, porque esas están prohibidas por ley, pero algunos triangulitos o espacios que, que tiene el, el, el, el patrimonio municipal y que quieren ser utilizados para tema de vivienda, eh, por los estudios socioeconómicos de los solicitantes, eh, se han autorizado aproximadamente unos 12, ¿sí? en estos tres años, ocho meses. Eh, el, el, casi de los últimos puntos es donaciones, a organizaciones de la sociedad civil, aquí sí, en, en lugares de equipamiento, este, porque la ley sí lo permite como excepción, siempre y cuando sean de, de, de, de no lucro y que tengan que pasar por el ayuntamiento. Y, y por último de las este, cosas que hacemos en la comisión, es el tema de supervisar el ramo, sí y, y, y qué ramos de la administración pública nos corresponden. Eh, supervisamos el trabajo de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, y el del eh, INPLAN, ¿sí? este, que es el organismo dedicado al tema de la, de, de la planeación. Eh, las relaciones que tenemos con, con las instancias del, del gobierno municipal, principalmente son tres, que es Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, donde vemos el desarrollo urbano, implan y el Sistema Municipal de, de Agua Potable. Y de manera secundaria, este, hay otras tres. No es tan eh, eh, fuerte esta relación, pero también eh, vemos el tema de protección civil, porque se requieren muchos trámites de protección civil eh, para, eh, para autorizar temas de fraccionamientos, este, solicitudes de cambio de ciudad suelo, eh, movilidad y tránsito, ¿sí? eh, sobre todo por el tema de transporte público y el tema de, de movilidad, porque eh, no podemos pensar de manera independiente un PENUDET sin, sin, sin ver movilidad. Son temas que tienen que estar íntegramente relacionados. Y el tema de, de obra pública, ¿no? Este, de que lo que se está proponiendo en planeación eh, pueda ser consistente en el tema de la infraestructura que se está proponiendo y que tenga un sentido de planeación. Hemos echado atrás este, dos o tres acciones que nos querían proponer que la verdad es que no, no, no tenían un sentido en los temas de, de, de planeación. Eh, los instrumentos clave en los que estos tres años hemos eh, hecho el planteamiento para, para tenerlos y que es la gran meta eh, que, que, que me he propuesto para el tema de la, de, de la comisión y e impulsarlo al interior del ayuntamiento, eh, en el, eh, iniciando en el 2021, finalizando los primeros dos meses del 22, fue el programa de gobierno. ¿Sí? donde buscamos que fuera lo más participativo, participativo posible, eh, ensayamos algunas metodologías que la, que, que la realidad es que ya han tenido su, su, sus verdaderos resultados en el que estamos haciendo en este momento, que es el tema de, de, de PEMUDET. El segundo instrumento eh, que iniciamos hace dos meses, que estaremos concluyendo por abril del próximo año, en 2023, es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, que en 2020 se hizo un primer ejercicio de 19 a 2020 en agosto de 2020 fue rechazado por el anterior eh, ayuntamiento y no ya no existieron las condiciones eh, políticas ni técnicas para para retomar ese eh, ese ejercicio entonces lo que hicimos fue reiniciarlo de cero de cero jurídicamente sí aunque no en el tema en el, en el tema de, de avances que se tenían, sobre todo en el tema de caracterización del territorio. No en el diagnóstico, porque para eso sí requerimos participación ciudadana y ya lo estamos haciendo. De manera paralela al tema de PEMUDET, eh, hemos e iniciado hace dos semanas a discutir el tema del programa de movilidad. ¿sí? Llegamos a la administración 2018 y teníamos un un primer capítulo de movilidad sustentable, financiado eh, por el Iplanej, ¿sí? donde eh, había una serie de estrategias y proyectos eh, para el tema del transporte público, donde el tema principal era tener un sistema integrado de transporte público con una empresa única, un, este, disminuir el tema de las rutas, organizarlas, pero eh, no es suficiente. sí. Eh, eh, para poder hacer muchos temas de infraestructura y, y, y proyectos, el, el momento correcto es ahorita que estamos trabajando con el tema de PEMUDET y, y le y, y estaremos apostando el tema del programa de movilidad, porque eh, el tema peatonal, tanto en zona sur como en zona, eh, como en zona centro, eh, la movilidad por otra parte de los callejones y la seguridad con, con tema de barandales, eh, el tema del, del, eh, de las bicicletas y, y posibles carriles confinados o infraestructura para que haya seguridad en, en ese tema, el transporte privado, el tema de estacionamientos, inclusive el análisis de la conveniencia o no el tema de, de, de, de parquímetros y ver la movilidad como un tema eh, integral y no como una sumatoria de proyectos que no tienen un sentido eh, más holístico del, del tema. Y, y en eso estaremos trabajando de manera paralela con PEMUDET. Y, y el último instrumento clave en estos tres años, se, lo estaremos elaborando de 2023 a 2024, el segundo semestre de 2023, que es el Programa Municipal de, eh, de Desarrollo. Eh, para darle un alcance de, a, a, al 2050. Yo creo que el, el pasado y, y el que es vigente en este momento es un buen instrumento en el programa municipal de desarrollo que se hizo con gran participación ciudadana. Eh, no nos tocó a nosotros, este, fue en administraciones anteriores, pero eh, requerimos actualizarlo antes de que finalice esta administración por, eh, por ley y, y serán estos cuatro instrumentos clave y base y, y pilares del desarrollo de los próximos 15, 20 años para, para eh, eh, Guanajuato capital. Eh, eh, por ahí había una... Identificé una pregunta en, el, eh, en la convocatoria que ustedes hacen en, en, en su Facebook eh, respecto a por qué el desorden y, y, y anarquía y, eh, eh, que se ha visto en, en, en los últimos años. Y y traté de hacer un análisis muy concreto de nueve temas que, que les expondré en este momento de manera rápida y sucinta, de, de los problemas que yo veo eh, respecto al eh, el desarrollo urbano eh, y la gestión del territorio que tenemos en este momento en, en Guanajuato capital, y explicará mucho de, de, de la situación actual, que no necesariamente ha sido generada en, en estos tres, eh, tres años, ocho meses, sino que llevamos... Eh, prácticamente 30 años este, eh, eh, eh, con este tipo de problemas y, y que la realidad es que han sido este, a lo mejor curitas los que hemos eh, planteado y necesitamos una, un, un, un tema de fondo no solo en el tema de planeación ¿sí? este, sino en el tema de gestión que donde yo veo ma mayor problema no es en la planeación, porque la planeación se ha hecho eh, y, y hay algunos esfuerzos muy muy significativos, sino en la gestión del desarrollo de, eh, del desarrollo urbano que es este, la pata más coja que, que tiene el, eh, la administración municipal desde mi punto de vista. Bueno, un primer tema este, es el crecimiento, no? Este, teníamos 119 mil habitantes en el 90 con consenso eh, eh, 90 y, y en este momento son 194 mil. Eh, ha crecido Guanajuato Capital en 30 años el 63%, mucho más que el Estado el Estado exclusivamente creció en el 51%, entonces estamos este, 12 puntos arriba del, del crecimiento que ha tenido el Estado en, en las mismas en, en el mismo tema zonas irregulares este, que es el, el, el segundo tema tenemos asentamientos que desafortunadamente eh, Vivales eh, en terrenos de propiedad municipal y estatal han estado eh, vendiendo a lo largo de los últimos 20, eh, 25 años. La gente se ha sentado, tiene necesidad de, de vivienda, no podemos llevarles el tema a los servicios y se han hecho algunos esfuerzos para tratar de, de regularizar, pero seguimos con problemas de, de zonas irregulares. Eh, el tema de la zona sur, pues el, eh, la problemática que nos llevó a la zona sur, eh, desde mi punto de vista, son dos. Eh, el el primero es el, el tema de las parcelas, este, cómo fueron eh, desarrollándose el tema de las parcelas sin ninguna planeación eh, en, en el tema del acceso a, a, a los servicios, y aunque ahorita fueron ya prácticamente regularizadas desde hace cuatro, cinco, bueno, hace unos seis, siete años, eh, la realidad es que seguimos con los problemas, sobre todo en el tema de, de, de vialidades, y del acceso al tema del eh, drenaje, ¿sí? Eh, drenaje y alcantarillado. Y el otro tema es el crecimiento acelerado que ha tenido la zona sur por dos desarrollos, ¿sí? Uno es Villas de Guanajuato, autorizado por primera vez en 2004, y el segundo, eh, eh, Manantial, ¿sí? Autorizado en, en, en, en 2012. Estos dos desarrollos, este que tiene un conglomerado este, cercano a las 20.000 personas en esa, en esa zona, es lo que ha venido a colapsar ¿sí? desde hace cuatro años el tema de la, zona, de la zona sur. Y no solamente colapsarlo en el tema vial, porque eso fue lo más significativo que empezamos a, a, a observar eh, lo, los habitantes de la zona sur, sino también en el, en el tema de acceso, acceso a los servicios. Entonces ahí también eh, tenemos un, un, un problema. Eh, el otro, eh, tenemos un plan de ordenamiento territorial de centro de población de 2012, ¿sí? Eh, nunca hemos tenido uno que abarque todo el territorio, como sí si lo marca ahora el código territorial y, y, y es la intención del, del, del PMUDET, entonces nunca ha sido planeado y ordenado el municipio de manera completa. Nada más es este. Un, un, un, el centro de población, que claro que es, eh, que es importante, pero, pero sí nos falta tener una visión global del territorio completo. Eh, un problema que sí veo este, eh, eh, crítico y, y les pasaré datos es el tema de la gestión del, del territorio. En este tema de gestión del territorio, eh, tenemos una muy baja capacidad de supervisión. Lo que antes era la Dirección de Protección y Vigilancia, que ahora lleva por nombre Imagen y Gestión del Centro eh, Histórico, eh, desde 1997, de este, que es el último, eh, eh, más antiguo registro que tenemos, cuenta con ocho inspectores. ¿sí? Y cuenta con ocho inspectores a la fecha. Entonces, hemos tenido un crecimiento este, muy dramático del tema del, del, del, del, del centro de población, pero eh, la capacidad de gestión y, y la capacidad de supervisión se ha quedado eh, estática y están completamente eh, eh, rebasados. Teníamos oh, ocho inspectores, tenemos en este momento ocho inspectores para el tema de, de esta vigilancia, y del tema de medio ambiente tenemos dos al menos tendremos que duplicar a 16 inspectores ¿sí? y cuatro inspectores en el tema del medio, eh, del medio ambiente. Entonces, esta este, baja capacidad de, de, de supervisión se ha, se ha mermado en un tema de, de gestión y que tengamos sobre todo muchos abadazos en el tema de, de, las, de, de las construcciones. Eh, en el tema reglamentario... Eh, tenemos un reglamento de zonificación y uso de suelo que data de 2006 y con ese reglamento ¿sí? se gestiona el POT 2012. ¿sí? En el 2012 debió de haberse eh, actualizado ese reglamento para ir de la par el, el, el ordenamiento con el reglamento, pero no se hizo. ¿sí? Entonces son inconsistentes este, estos, estos dos instrumentos y eso sí nos ha, no, nos ha complicado. Eh, en el 2020 eh, se iba a proponer a la par un PEMUDET y a los 15 días el tema de la actualización del reglamento, eh, ya no pasó uno, entonces ya ni siquiera se propuso el otro, la idea es que sí para abril del próximo año que podamos subir PEMUDET, a la par subamos el, el nuevo reglamento de, de, de solicitación y usos de suelo, pero la realidad es que tenemos una sumatoria de, de reglamentos de anuncios, del tema de comercialización vía pública, eh, de construcción, eh, de mesas y sillas, de gestión del centro histórico, eh, inclusive no hemos reglamentado el código territorial, nada más un municipio lo ha hecho, que es este, el municipio de León, pero, pero sí es un tema en que deberíamos estar, eh, y, y hay una propuesta para empezarlo a trabajar también a la par que estamos haciendo eh, eh, de PEMUDED, tratando de eh, emular lo que hizo el Estado con el código territorial y haciendo una sumatoria de reglamentos que tiene que ver con la gestión del territorio, el desarrollo urbano y el medio ambiente en un en un solo código eh, eh, eh, municipal y, y pero la realidad es que hay una desactualización en nuestro tema reglamentario, sí, este, que eso también es un, parte de los problemas que tenemos en, en, en desarrollo urbano. Eh, por último y no menos importante, el tema de la desactualización, eh, decía del, del POT, ahora eh, eh, eh, PEMUDET y que no tenemos un, un programa eh, de, de movilidad que abarque todas las, las opciones que tenemos eh, o que deberíamos de tener de, de movilidad eh, adecuadamente planeadas para que eh, los proyectos de infraestructura que se propongan tengan una, una coherencia con el tema de la, de, de la planeación. ¿sí? Ahora, este, en lo que estamos ahorita y, y el proceso principal, eh, eh, que es el tema de, de PEMUDET, ¿sí? iniciamos eh, su elaboración eh, hace dos meses. Fue rechazado en agosto de, de 2020 sí eh, eh, y, y en cuanto terminamos el eh, programa de gobierno eh, eh, municipal que fue el 9 de febrero para los primeros días de marzo eh, votamos en el ayuntamiento eh, afortunadamente de manera unánime este, eh, para que todos los errores que, que se pudieron haber cometido en, en el pasado de diálogo, de expectativa, de metodología, eh, pudieran ser eh, subsanados y desde el principio ir unidos eh, todo el ayuntamiento para, eh, eh, para el tema. Tuvimos que ajustar muchas cosas y, y hubo un trabajo eh, no solo técnico, también en la parte política que me, me, me tocó encabezar para poder lograr esta eh, unanimidad en el arranque, porque lo que bien inicia esperemos que, eh, que concluya de manera, de manera adecuada. Y, y la verdad es que hemos tenido mucha participación, eh, no solo ciudadana, eh, que es importante, eh, mucha participación de los ediles, sí y no solo de los ediles de Acción Nacional, eh, de los ediles de todos los partidos participando en las mesas de trabajo como observadores eh, tratando de ver el, el, el proceso porque en esta nueva dinámica de, de, de, de participación que aprendimos en el programa de gobierno eh, y, o que estamos planteando la, eh, o como estamos planteando la participación ciudadana para los este, instrumentos de planeación que sigue es un tema de abordar un diálogo democrático donde haya eh, un acuerdo de partes. Eh, yo digo e insisto que la participación ciudadana eh, a, a la situación actual ha superado a la norma. Eh, el político tradicional, que es lo que hacía es, te pregunto, dame información, yo lo veo, yo tomo decisiones y ni te aviso qué pasó. ¿sí? Entonces, el, el, el esquema tiene que ser diferente. Sí, este, porque eso no genera diálogo. Eh, eso es nada más ver a los ciudadanos como unos proveedores simples de información y, y documentación. El tema de diálogo es qué estás viendo, qué analizo, cómo lo reboto contigo y cómo pudiéramos llegar a un consenso donde pudiéramos comprometernos a estas partes, este, son susceptibles a desarrollo, estas no... Eh, con este tipo de conceptos, vámonos por el tema de derechos este, humanos para el tema de, de, de, de la ciudad, eh, etcétera. Entonces, eh, estamos tratando de generar un, un tema de participación ciudadana diferente a otros procesos, donde el tema sea diálogo democrático. Entonces, este, en las sesiones que hemos tenido ha habido mucha participación por parte de los ediles, para mí ese es muy importante y yo les estoy insistiendo a todos los de, eh, no importando el, el, el partido que representen porque en la medida que se involucren y que estén viendo cómo va el proceso y estarlo haciendo transparente y el micrositio que tenemos es en la medida que si vamos así caminando etapa por etapa porque tenemos que ir subiendo al ayuntamiento eh, ya no tendremos una sorpresa cuando lleguemos a abrir, a subirlo a, al ayuntamiento, ¿sí?, y eh, esperando tener el consenso de todos para aprobar y ya tener un, un PEMUDET eh, listo, publicado e eh, implementándose a partir de mayo del, del, del 2023. Entonces estamos en esta etapa de diagnóstico, van dos meses, dos meses y medio, estamos finalizando esta etapa de diagnóstico en julio y lo subiremos a ayuntamiento, porque así dice el artículo 58. Terminamos diagnóstico y caracterización, se sube ayuntamiento, es, es revisado y, y si se aprueba, eh, el tema de aprobación más allá del diagnóstico es solicitarle al plan que inicie la siguiente etapa, que es la de, la de estrategia y la de construcción del, del proyecto. Ya después irán otras etapas de, de participación ciudadana y, y revisiones por parte del, del, eh, eh, del Estado. Eh, además de seguir, la, eh, el, el Iplanej publicó el PEDUET el, eh, en abril del 2019, ¿sí? Y eh, publicó una serie de normas para hacer los PEMUDET eh, por, por enero del 2020, ¿sí? Nosotros ya, ya estábamos encaminados en el PEMUDET pasado, pero desde enero del 2020, digamos que tenemos dos años, con una serie de, de normas y metodología planteadas por el IPLANEG eh, para eh, el desarrollo completo de estos programas eh, eh, municipales. Pero hay eh, algunos temas que hemos pedido específicamente al Iplan, eh, eh, eh, que estuviéramos revisando, ¿sí? Eh, hay, hay al menos dos planteamientos. Primero, el enfoque de derechos humanos, ¿sí? Y aquí hay cuatro principales este, que tenemos que estar eh, viendo y revisando. Eh, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, todos este, garantizados en temas de constitución y leyes nacionales en México. ¿sí? Y, y un derecho nuevo publicado en 2006 en la conferencia del hábitat, en 2016, conferencia del hábitat del UNESCO, eh, que, es lo, que es lo que se ha llamado el derecho a la ciudad. Sí, que es una sumatoria de, de, de, de temas de derechos políticos, cívicos, económicos eh, y sociales a los que debería tener derecho eh, un ciudadano. Entonces hay, hay un primer enfoque este, eh, que hemos solicitado a, al interior de la comisión eh, que se esté revisando, sobre todo, no tanto en la caracterización, sino en, en lo que será el tema del proyecto. Y, y el otro tema, eh, eh, tuve la posibilidad de, de en una conferencia este, hace algunos meses, platicar con un doctor, el doctor Carlos Moreno, de la Universidad de la Sorbona, un colom, franco colombiano, este, asesor del, del Ayuntamiento de París, eh, que él trae un, un, un concepto súper interesante, que ya eh, está bajando al menos a seis siete ciudades en el mundo, obviamente París, ya tema de Buenos Aires, Melbourne, en, en Australia, que es la ciudad de 15 minutos, ¿sí? Es un concepto de tal manera que tengamos posibilidad a movilidad, acceso a salud, educación, recreación, deporte, trabajo, familia, todas tus relaciones, ¿sí? En 15 minutos. 15 minutos se lo dice él, porque eh, tuve la posibilidad de platicar como 45 minutos con él, eh, siempre y cuando eh, sean unas ciudades de una alta densidad. Cuando tenemos ciudades de, de densidad media-baja, este, sube el concepto a, a 30 minutos, pero es repensar las ciudades de tal manera que en un, en, en un radio de 15 minutos, este, eh, eh, y digámoslo así, podamos tener acceso a todo esto. En Guanajuato Capital, y además, y, o caminando, o con transporte público, este, eh, de, de, de varias maneras, eh, con bicicleta. La realidad es que solamente a nivel del de centro de la ciudad pudiéramos tener acceso a, a este tipo de, de, de, de, de satisfactores completos, pero no en el sur, ¿sí? Porque no fue planeado hacia el, hacia el sur, y tenemos que repensarlo. O sea, no en el sur no hay las suficientes este, eh, eh, fuentes de trabajo o medios de recreación, eh, eh, ni siquiera eh, eh, espacios públicos. Eh, donde eh, pudieran llevarse a los niños o a caminar o el, el, el tema de hacer deporte entonces sí se requiere este replanteamiento bien importante y que ahorita que estamos en el tema de PEMODET eh, es solicitado de manera personal y ya lo hicimos como comisión, el pleno de la comisión al, al, al, al INPLAN eh, de, y a las áreas que están eh, llevando esto que podamos eh, meter ese tipo de conceptos a, a, a, a lo que viene, ¿sí? Entonces, este, creo que me tardé 30, 35 minutos, esto es lo que yo tenía eh, de, preparado para platicarles respecto a, a, a la comisión, lo que hacemos, este, quién nos apoya, los problemas que estamos viendo, el programa principal que, que estamos llevando a, a cabo en este momento y yo creo que hay información suficiente obviamente para que eh, platiquemos dialoguemos y hagan las preguntas que ustedes consideren eh, eh, pertinentes del tema este, Ingeniero eh, yo, yo le quiero hacer una pregunta relacionada con eh, en general con la planeación eh, es la importancia que tiene en la planeación el tener resuelto y previsto para el futuro el agua, porque sin, sin agua no hay vida entonces toda la planeación sí. Yo sí. Que respetar, tendría que respetar con, con certeza los ámbitos por donde pasa, el, donde se tiene identificado que pasa el agua, las fuentes, este, las formas de producir agua, etcétera, pero ¿qué tanto la planeación toma en cuenta el, al agua como algo fundamental de, sin, que, que se respete para que pueda haber vida? Perdón por la ignorancia, ¿eh? yo soy abogado. No, no, no, no. Este... Sin ningún, este, sin ningún problema, si me permiten eh, eh, abordarlo. A ver, eh, sí. tenemos concesionado eh, una extracción, ¿sí? producción ext eh, extracción de aproximadamente 300 litros por segundo. ¿sí? Eh, según cifras de CIMAPAG, de el consumo en este momento ronda los 200 a 205 litros por segundo. Y las factibilidades andan en los 30 litros por segundo. Son factibilidades que se otorgaron en algún momento, que se siguen pagando año con año o, o, o, o se van a ejecutar en, en, en, en este momento. Pero el primer cuestionamiento que, eh, que, eh, que hizo el presidente del nuevo consejo es: oye, este, pero, pero pues, ya hiciste un, un estudio de equilibrio hidráulico, este, o sea, ¿cómo está el, el, el tema? ¿Cómo andamos en, en, en, en pérdidas? porque inclusive yo coincido contigo, ¿no? Eh, en la mesa de Pemudet obviamente está SIMAPAG. y yo lo primero es, este, que diría es, eh, ¿cómo autorizamos nuevas zonas de desarrollo si no tenemos certeza del de tema del agua? ¿sí? Y eso es independiente de de, las, de de de otro tipo de temas como los problemas que tenemos con la soledad y la esperanza en el tema. De, de, de la Solve ya no pueden albergar la, la capacidad, ya tuvimos un problema en 2019 y 2020 este, de sequías tuvimos que bombear eh, sobreexplotar explotar los, los, los pozos los 16, 17 pozos que tenemos en el, en el sur para llevar agua a toda la ciudad este, con los obviamente los costos de energía aunque se compró cierto tipo de tecnología para que para que el bombeo este, costara lo menos posible, pero de todos modos hubo eh, costos adicionales en 2019 y 2020 eh, eh, para el tema, pero sí, obviamente es un tema relevante y no puede ir separado el tema del agua, del tema de la planeación eh, del desarrollo urbano. no Es por eso que tiene un lugar en, en, en la mesa y eh, tiene que presentar los dictámenes necesarios de, de, de la factibilidad, el CIMAPAG, eh, en caso de que existan algunos cambios de uso de suelo eh, para uso o destino. ¿sí? Y, y gracias, ingeniero. A ver, Carla Piñón, por favor. Sí, abre tu micrófono. Sí, muy buenas días, todavía. Eh, ingeniero, con todo respeto. Usted no nos ha venido a decir más de lo que nosotros sabemos. Usted ha tenido cuatro años casi en el cargo y dijo, empezó su... porque tomé algunas anotaciones de lo que nos estuvo platicando y dijo, yo solo soy un voto más. Quiero recordarle, ingeniero, que el reglamento interior para, para servidores del ayuntamiento, en su capítulo 16 le voy a leer porque aquí lo tengo, lo que usted acaba de decir como solo soy un voto más. Artículo 16, además de las atribuciones señaladas por el artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal, que ahorita también se las voy a leer para recordarle, para el Estado de Guanajuato, los regidores tendrán las siguientes atribuciones. Asistir puntualmente a las sesiones del ayuntamiento y a sus respectivas sesiones privadas previas, y tomar parte en la discusión con voz y voto. Esa es la importancia tan grande que tiene su cargo, no nada más soy un voto más. Es un voto que tiene una gran responsabilidad de decidir y representar a los ciudadanos, a los que votaron por usted, ¿verdad? No, pero, pero, y a los que no también, desgraciadamente. Y que afectan sus decisiones a 195 mil ciudadanos. Además, en el punto número dos dice desempeñar eficientemente las comisiones que les encargue el ayuntamiento informando oportunamente de los resultados. La definición de eficiente, según la RAE, es que se realiza o se cumple un trabajo o funciona a la perfección, por lo tanto, usted no está desempeñando de manera eficiente para lo que se le está pagando y para lo que fue elegido en el cargo. Por otra parte, ya no me voy a meter en el artículo 72 de la ley orgánica municipal. Ahí pueden los ciudadanos también checar cuáles son otras atribuciones del ayuntamiento. Esto solamente por él, eh, por, por lo que dijo que era solo un voto más. Aparte, ahora, como, como presidente de una comisión tan importante como es la planeación, que ya lo hemos venido diciendo aquí en, en el observatorio, la planeación es la base del territorio. Sin una planeación no puede haber una buena gestión, por lo tanto no va a haber una gobernabilidad, va a ser un descontrol y lo estamos viendo una y otra vez en todas las situaciones que pasan en nuestro municipio. En cuanto a que no ha habido ningún cambio de uso de suelo, ¿sabe por qué no ha habido ningún cambio de uso de suelo? Porque no tenemos un instrumento de planeación vigente ni contextualizado. Usted mismo lo dijo, hay un POT, el POT 2012 de hace 10 años, entonces, ese es el único instrumento con el centro de población que tenemos vigente, pero no tenemos todo lo que ha crecido la ciudad alrededor, la invasión de los cerros, la invasión de la zona sur, toda este, esta desfragmentación y todo este mal que se le está dando a la sociedad y que no se están dando cuenta las autoridades la importancia de un instrumento de planeación efectivo y desde una realidad social y que no se ha podido llevar a cabo tiene cuatro años en el cargo, cuatro años casi. Por eso no sabe, o sea, no es que no ha habido cambios de uso de suelo, por supuesto que los ha habido y los ha habido muy por debajo de la mesa y aquí hemos presentado algunos casos. Eh, me parece, ya hemos hablado también mucho aquí en el observatorio acerca de las mesas y las sillas, y usted dice que debe de haber una nota técnica de Lina, pero todo esto al final del día, volvemos a lo mismo, no hay planeación en el municipio y así no se puede gestionar el territorio. Usted habla de que va, quieren subir un, un plan municipal ahora de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico de, territorial, que tienen las mejores intenciones y que después van a, van a subir el reglamento de zonificación. Eso me parece gravísimo, gravísimo, porque entonces ustedes en el reglamento pueden manipular las situaciones y entonces decir, ah, ¿sabes qué? Las compa eh, vamos a ponerle cualquier uso de suelo ahí de conservación, pero luego en la zonificación yo puedo eh, modificar en el reglamento todas las condiciones para que ese uso de suelo cambie. Entonces me parece gravísimo que quieran hacer eso. Primero debe de haber un reglamento de zonificación de uso de suelo y después el, el programa o el plan de, de ordenamiento ecológico territorial. Por otra parte, me parece muy, muy eh, simpático hasta cierto punto, por no decir insultante, su respuesta a, eh, que le acaba de dar a Guillermo acerca de la infraestructura y de la obra pública, y, de, y, que, y que para usted el tema del agua y de la planeación en Guanajuato se resuma eso, ¿no? al CIMAPAC, y a lo que el CIMAPAC dice, además de que los números que nos acaba de dar no, no concuerdan, porque ahora hasta nos quieren poner otra planta de tratamiento si nos está diciendo que tiene una concesión de 300, listro, de 300 litros por segundo, que se gasta alrededor de 200 litros por segundo, tenemos una planta que ustedes han dicho que, que, que funciona a la perfección y que es de 120 litros por segundo, que además está obsoleta y que además ya cumplió su tiempo de vida tenemos otra planta que, que cubre 50, 50 litros por segundo y quieren poner otra planta que está proyectada a 200 litros por segundo. Entonces, si tienen una concesión de 300, ¿para qué quieren tanta planta de tratamiento o tratar tanta agua que, si, si no tienen esa, esa cantidad de agua? ¿no? Entonces, revisan bien sus datos, por favor. Eh, y me parece muy simpático, y, y, y como le digo, un poco insultante, que sea su visión esa, que no sea eh, eh, la visión que los, que los ciudadanos le hemos estado diciendo en las mesas de trabajo, porque he asistido a todas las mesas de trabajo que se me han invitado y a las que no también, también he asistido y he estado ahí, y una y otra vez se lo he dicho, el agua debe de ser el eje rector de la planeación. En una ciudad como Guanajuato no podemos estar tropicalizando planes ni programitas, como los de Francia, de los, que nos acaba, de los que nos acaba de hablar, o como los que quieren traer ahora que los, los encargados del implante se fueron, se van a ir esta semana que viene, o ya se fueron, no sé, a no sé qué país también a traerse ideas. No podemos estar tropicalizando planes de esa manera. Guanajuato, ciudad patrimonio de la humanidad, con esas características geomorfológicas, esas características tan, tan únicas, que le han dado esta categoría de ciudad patrimonio por una belleza excepcional, no solamente a la ciudad de Guanajuato, a sus minas adyacentes, a sus cerros, a todo lo que compone el patrimonio, no es posible, perdón, pero no es posible que hasta este momento no, las autoridades no han estado a la altura de darle un instrumento de gestión, un instrumento de política ambiental que de verdad resuelva la problemática no solamente ambiental y territorial, que va tan ligada a lo social. En cuanto a la participación ciudadana, permítame decirle que es una simulación lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque usted viene aquí a decirnos que hay un programa de gobierno que se aprobó y que hubo participación ciudadana. Se lo dije el día que usted nos presentó a nosotros como ciudadanos ese programa sin la autorización. Ustedes convocan a sus coffee breaks, que además las metodologías que utilizan son totalmente erráticas y que, insisto, tropicalizan nada más, las ven en un lado, las copian y las quieren poner aquí y quieren justificar la participación. Eso no es participación, eso es simulación, es manipulación. ¿Y por qué digo que es manipulación? Porque no hay una, una comunicación entre las dos partes. Ustedes solamente dicen, ah, pongan aquí sus sus necesidades, y nosotros después este, ya publicamos el programa, como pasó con el programa municipal de gobierno, y decimos que participaron. Y hubo un rechazo total, y no me pueden negar esto, porque usted estuvo ahí, porque yo se lo dije de frente también en esa presentación, y porque toda la población y las asociaciones civiles que estaban ahí presentes, se lo reclamaron y se lo dijeron en ese, en ese momento. Entonces, con este POMUDET que viene... Ingeniero, le voy a pedir, porque estamos los ciudadanos cansados cansados de las simulaciones, que todos los comentarios, que todas las observaciones que se hacen, se vean reflejadas en el documento y que antes de publicarlo y decir y manipular las situaciones de que hay participación ciudadana, nosotros como ciudadanos estemos en todo el proceso, que antes de ser publicado en una página oficial, los ciudadanos estemos ahí para ver que la caracterización que le están dando, que el diagnóstico que se está dando y que todas las estrategias que se están acotando están con concorde o de acuerdo a todo lo que estamos diciendo los ciudadanos y no lo que ustedes o, o los tecnócratas que hacen los planes creen. Muchísimas gracias. Uh -huh. Gracias, este, Carla, por, por tus observaciones. Este, Inicio de atrás para adelante, ¿sí? En función de tus comentarios. Eh, bueno, eh, primero, eh, cuenta con ello, de que eh, todas las observaciones sí serán analizadas y discutidas, ¿sí? Y las que son convenientes eh, y técnicamente factibles tendrán que estar arriba y yo mismo pediré que haya este seguimiento y trazabilidad de la idea, ¿sí? porque ha habido muchos este, eh, eh, talleres, pero así hayan sido uno al cuarenta, en cada uno hubo una sumatoria de ideas, alguien que, que lo dijo, que en algún momento tiene que tener una respuesta, porque si no, no hay diálogo. ¿Sí? Es, si ¿sí se metió, ¿en qué términos se metió? ¿Cuál fue lo conveniente? Tanto en la parte técnica como en la parte eh, eh, social, de inquietudes sociales. Entonces, cuenta con con ello en el tema de las observaciones publicadas. En el tema eh, que dices que estuviste ahí, efectivamente, estuviste ahí y, y lo que voy a hacer en, en, en este momento es, yo también estuve ahí, ¿sí? Como miembro del ayuntamiento, no todos estuvieron ahí, ¿sí? O sea, somos 15 yo estuve ahí dando la cara. Estoy aquí con ustedes dando la cara y propuse, ¿Sí? que hubiera un foro social y estuve ahí presente dando la cara y escuchándolos, ¿sí? Porque la manera que escucho es como aprendo y como puedo tratar de meter este tipo de cosas al, a los instrumentos. No todos este, eh, eh, se atreven a dar la cara. Yo sí le estoy dando, ¿sí? Y, y no tengo ningún problema en recibir eh, los comentarios y las, y las críticas, porque pues, me ayudan, el disentimiento nos ayuda a, a no estamos de acuerdo con algo y cómo le hacemos para construir en beneficio de, de la ciudad. ¿sí? Eh, coincido contigo en el tema de si requerimos un PEMUDET, nada más una aclaración, el POT eh, de Centro de Población 2012 es el vigente, ¿sí? si se tuviera que hacer un cambio de, de uso de suelo, se hace sobre ese pero ya no tiene ningún, en este momento ya no tiene ningún sentido porque ya el IPLANEC nos emitió un, un oficio donde eh, no nos dará ningún oficio de congruencia si, nos, si, si viene un cambio de uso de suelo sobre el POT 2012, ¿sí? Este, entonces, inclusive hasta el plan parcial que proponía el gobernador eh, tendría que ser un cambio al POT 2012, no es factible, entonces en este momento lo que estaba pidiendo para restringir la carretera de cuota en el cambio de, de caseta se está metiendo al tema de promotor. Entonces, este, sí, sí es vigente y sí se requiere. Eh, ha sido el crecimiento, ha sido este, impresionante en los, últimos, en los últimos años de 2000. Eh, en 2000 teníamos 141 mil habitantes. En este momento, en 2020, censo, 194 mil 500. ¿no? Entonces, estamos hablando de 54 mil habitantes adicionales en, en, en 20 años que este, tienen todo tipo de, de necesidades. Por tanto, el tema de eh, eh, pemudet es eh, vital. En el ayuntamiento pasado, ¿sí? dediqué mucho de mi tiempo a sacar el proyecto, ¿sí? eh, desafortunadamente, y, tuve, y tuvimos afortunadamente el apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil, al, al respecto que estuvieron molestas con el rechazo del, eh, del proyecto, pero bueno eh, eh, las motivaciones este, que hayan tenido los que, los que votaron en contra este, eh, son respetables y no funcionó en ese momento, entonces lo que sí eh, hicimos ahora es, ¿qué fue ese tipo de observaciones para tratar que en esta ocasión sí pase el proyecto? Y, y creo que son eh, eh, temas, temas relevantes para que pueda funcionar y coincido contigo con que ya es urgente el tema de PEMUDED y yo sí espero que en el próximo año ya lo tengamos eh, eh, eh, vigente eh, también coincido contigo el agua es un eje rector del tema de desarrollo si no está incorporado adecuadamente eh, el, el tema del agua en, en la elaboración del del, eh, del PEMUDET, este, no va a funcionar, no, no, no va a funcionar de, de, de nada. Y el PEMUDET y el reglamento tendrían que ir este, eh, a la par, como, como tú bien dices, para que no haya ninguna suspicacia de que el reglamento pueda eh, cambiar o modificar ningún tema del PEMUDET. A ver, a final de cuentas, este, cualquier modificación de PEMUDET eh, tiene que. Eh, en el momento que se ha aprobado, eh, es muy clara la ley en el artículo 58, ¿Sí? Es, se tiene que volver a analizar, se tiene que volver a hacer consulta pública, se tiene que revisar por el Iplanec para el oficio de congruencia, así sea un uso de suelo de una casa, ¿Sí? O un, un uso de suelo de un fraccionamiento o, o de un uso destino, este, eh, eh, privado. ¿Sí? Gracias. Ahora y sí, Carlos Arce, por venga. favor. Luego, Carla, ahorita Carlos Arce. Gracias. Eh, este, buenas tardes a todos. Eh, bueno, muy interesante todos los planteamientos. Digo, hay, hay muchísimas cosas que comentar, pero, pero yo esencialmente me iría a, a la parte fina del, de la cuestión. Eh, la primera, Carlos, es cómo repensar Guanajuato, porque lo que, el ejercicio que se está haciendo es repensar la ciudad. Eh, y, y como tú lo, como tú lo decías eh, en algún momento, eh, bueno, pues tenemos, por ejemplo, referencias de medio mundo, de París, por ejemplo, que bueno, desde Hausmann eh, fijó una visión clara de, de, de cómo se hace urbanismo, ¿no? Eh, la historia del urbanismo es lleno de, de, de, de, de milagros increíbles. Bueno, eh, desde Viturbio, en fin. Pero aquí el asunto es cómo repensar una ciudad absolutamente diferente a todas las demás. Porque todas las demás ciudades a las que nos enfrentamos para para hacer un desarrollo urbano coherente, pues parten esencialmente de las leyes de Indias y de, de, de la forma en como las re, le, leyes de Indias indicaron que se tenía que hacer ciudad, eh, que es a través de la forma reticular. Y pues es lo que pasa en León, en Silao, en Irapuato, en Celaya. No, no lo conocemos bien. Pero Guanajuato se sale totalmente de ese esquema. Guanajuato es un capricho de, del ser humano de ponerse en un lugar donde había que ponerse porque estaba cerca de las minas que luego generaron bonanzas y nació una ciudad absolutamente caprichosa. Entonces el problema que yo veo de repensar Guanajuato es repensar una ciudad absolutamente singular que aparte tiene la carga en este sentido, carga, beneficio, pero carga, de ser ciudad patrimonio de la humanidad. Entonces, el, el, el reto que hay por, por delante es realmente brutal. Si a eso le aumentamos el crecimiento explosivo de la zona sur, que es la zona lógica de desarrollo, donde puedes empezar a mantener retícula sobre todo una zona de lomerío, pero que también eh, tiene partes eh, limítrofes con, con, con, con los cerros y con el paisaje de Guanajuato, pues hay que tener cuidado. Realmente, yo, mi primer planteamiento que haría y sería la provocación es que hay que planear de dos ciudades, no nada más una, sino dos ciudades, de hecho. Entonces, primer punto. Y el, y el, y el segundo nada más que voy a comentar es cómo le haces para llevar a cabo adelante una planeación que tiene tantos impactos, porque pues la ciudad la podemos ver desde el ámbito, eh, desde el ámbito económico, desde el ámbito social, eh, desde el sociológico y antropológico, eh, para Carla hay que verlo desde la perspectiva geológica, evidentemente, eh, arquitectónica, en fin, pero es tal el cúmulo de cosas que encierra el desarrollo urbano y junto con el desarrollo este, urbano, la protección del medio ambiente, ojo, protección del medio ambiente, esencialmente, y hacerla una o hacer las dos ciudades sustentables, tiene características tan complejas que la pregunta es cómo hacer esto, cómo acometer este esfuerzo que estás planteando, eh, aún con toda la sociedad que puede intervenir, si no hay confianza en el gobierno. El problema de un gobierno es la generación de confianza. Cuando un gobierno tiene confianza, puede realmente a cometer retos de esta magnitud eh, con muchas dificultades, con muchas dificultades. El problema es cuando tienes un ayuntamiento y un alcalde que no generan confianza y donde dentro del ayuntamiento no hay más que simples votaciones 6-9, 6-9, 6-9, sin diálogo, sin cambios, sin eh, balances, eh, y contrabalances dentro del ayuntamiento donde se pide diálogo con la, so la sociedad cuando no hay diálogo en el propio ayuntamiento, donde no hay negociaciones tampoco. No hay sino esencialmente la aspiración de eh, decisiones autocráticas o por lo menos basados en una mayoría que muchas veces he visto las sesiones de ayuntamiento, Carlos. La mayoría no discute. No, no, no, no, no, posiciona, no da razones. Simplemente. No propone, no propone. Y no, y no propone. Bueno, adelante pues con el, con eso. Pero entonces ahí está la semilla donde se genera la confianza. Si no se está generando, pues realmente acometer una cosa de estas va a ser muy difícil. Y concuerdo totalmente contigo de que es necesarísimo tener el programa. Pero el programa requiere, sobre todo, y esos, esos son sus ladrillos, la confianza en las autoridades, la confianza en los órganos de la administración de que esto se está haciendo bien y sin mala fe. Esa, es, esa sería la, la, la reflexión y pregunta. Sí, si me permites. Este, a ver, eh, respecto al, al, al primer tema, repensar la ciudad. Coincido contigo, son dos ciudades, ¿eh? o sea, porque son dos temas este, que se unen en algún momento, pero son problemáticas muy diferentes de lo que tiene la cañada a lo que tiene este, el sur de la ciudad. ¿sí? Este, y eh, pues tenemos que eh, eh, repensarla y cuidar el patrimonio natural y el patrimonio eh, eh, cultural. Tenemos que consolidar el, el, el centro de población. La verdad es que eh, muchos de los temas es para qué empezamos a, a, a crecer este, significativamente el, el centro de población cuando todavía no hemos eh, consolidado el, el propio con todo el acceso a los servicios este, y satisfactores que deben tener eh, los ciudadanos alrededor del, eh, del mismo y si sí, sí hay un planteamiento de las, de, de las dos ciudades. Y en cuanto al tema de la confianza, tienes toda la razón, Esto, este es un proyecto de, de, de, de gran magnitud, ¿sí?, donde tiene que participar eh, la ciudadanía y la ciudadanía no confía eh, en, este, eh, en, en, en este gobierno y en general no confía en los políticos, la, la, la, la ciudadanía y tenemos que trabajar en, en algo. Yo lo que eh, he visualizado en este tema es que haya para este proceso un diálogo franco, democrático en el tema que te digo, no nada más de, de, de, de, de recibir la información o que el ciudadano sea simple proveedor de información y documentación, sino que haya esta posibilidad de, de interactuar y llegar a acuerdos de hacia dónde tiene que ir la ciudad y va a ser por aproximaciones sucesivas. ¿sí? Eh, el tema del artículo 58 marca claramente que primero hay una caracterización de diagnóstico, después un tema... De, de proyecto y estrategias. Después se va a una consulta pública obligatoria de, de 60 días este, hábiles. Después se va a las áreas técnicas de, del IPLANEC para, para revisar y hasta el final al tema del, del ayuntamiento. Yo creo que eh, tendríamos una primera aproximación, ¿sí? Eh, no en abril, la tendríamos a finales de julio, ¿sí? Porque en el momento en que llegue al ayuntamiento, esta caracterización y diagnóstico, bien podríamos evaluar y podrían evaluar los ciudadanos, y, y voy a tratar de buscar que suceda esto, ¿sí? Es cómo lo que propusieron, ¿sí? O la manera en que interactuaron con el, el gobierno en estas áreas, cómo funcionó, ¿sí? Para ver si en este tramo al menos, ¿sí? Podemos generar este tema de confianza que nos permita ir al siguiente tramo, sí, que ya será el tema de proyecto y, y, y estrategia, sí. Entonces la misma, la, el mismo código territorial como nos marca esta etapa eh, que tiene que tener un, que tuvo un principio y que va a tener un fin a final de, de julio y que tiene que ser evaluado por el ayuntamiento en pleno para poder mandar al, al, a, a la siguiente etapa valdría la pena que en este primer tramo, sí evaluáramos el tema de eh, la confianza de los ciudadanos que están participando en este proyecto de largo alcance. Yo, yo te diría, este, en este momento yo, yo era muy temeroso del tema de la participación porque hubo una amplia participación ciudadana en el proyecto anterior y yo creí que, que iba a disminuir el tema de la, de la participación en esta ocasión y no, ¿sí?, eh, tanto en el tema de mesas técnicas como el tema eh, eh, ciudadano han estado interesados en el tema de participar. Entonces vamos viendo y evaluando este tema de, de, de, de confianza, de este primer tramo, de esta caracterización y diagnóstico que finalizaremos en julio eh, y, y para poder dar el, el, el siguiente paso. Sí, pero coincido con los dos temas, ¿eh? Eh, hay una falta de, de, de, de, de confianza y además si este, sí tenemos dos, dos, dos ciudades diferentes y es el gran reto eh, porque eh, León es una sola eh, es un conglomerado complejo complejo pero, pero una sola este, Guanajuato sí tiene esa característica eh, diferente de la, de la cañada este, y, y, y inclusive yo miraba hasta un poquito más yo siempre he dicho que hay cinco zonas en, en, en, en, o, o cinco eh, eh, podemos dividir en cinco el municipio, es La Cañada, la zona sur urbana, ¿sí? la zona norte que tiene una problemática completamente diferente a la zona sur y la zona de los Lorenzo y las Palmas que está pegada a Silao, que también tiene este, una, eh, eh, una problemática diferente, se relaciona con Silao, no se relaciona con, eh, eh, con Guanajuato y, y son este, eh, cinco... Eh, eh, eh, partes en que podemos dividir al municipio y, y que tienen sus propias problemáticas tienen que repensar. De este, y, y es el momento, ¿no? Porque tenemos que pensar el territorio completo. Sí, vamos ya a dar de... la palabra a, Luis, a Guillermo Torres porque ya se tiene que retirar. Tiene clase. Adelante, Luis Guillermo. Perdón. Gracias, buenos días a todos. Este, un gusto saludarlos, Carlos. Ya nos conocimos. Ah, eh, ¿cómo estás, Memo? Muy bien, muy bien. Mi pregunta, bien. pregunta, este, hablas de que va a haber apertura para escuchar al, al ciudadano, porque pues así lo marca el, el mismo ordenamiento, para poder concluir un, un plan lo más correcto y apegado a la realidad posible. Ahora, para lograr ese acercamiento, ciudadano, yo creo que se están quedando muy cortos. Para lograr escuchar el sentimiento social, deben de salir no convocar ustedes, ustedes convocan a ciertas áreas y, y hasta parece que lo hacen hasta los clubes de Toby, sí, a los cuates, a los que le, le van a aplaudir al alcalde y al actual ayuntamiento, y de eso no se trata. Muy se, cierto. Se trata de que se escuche realmente al ciudadano, y cómo van a lograr ustedes escuchar al ciudadano saliendo, saliendo a las colonias, saliendo a las comunidades rurales, pero en horarios no laborables, si ustedes convocan a las 10 de la mañana nadie va a poder ir, si ustedes convocan a las 11, 12, 1, 2, no, la gente anda buscando la chuleta, el sentimiento social hacia el político es de corrupción, es de fastidio y es solamente de que significa que van y cobran una dieta y se olvidan del pueblo, si realmente ustedes quieren hacer un plan de ordenamiento territorial, reglamentos apegados a la realidad social, tienen que salir y para salir hay que salir después de las seis de la tarde, valga la redundancia, para, y que convoquen con orden en las colonias y que convoquen con orden en, en las comunidades. ¿Y cómo vas a lograr esa convocatoria? Pues apoyándote de las escuelas, apoyándote de las iglesias, apoyándote... De, de, de, de, de la gente de las colonias días, ¿no? para que exista, para que exista una, una realidad social, una realidad social este, más apegada al, al, a los al, al, al, al, el, que se pueda plasmar en los reglamentos. Entonces, yo creo que están quedando cortos. Si no hacen eso, si no salen, pues lo único que van a, el mensaje que se va a mandar una vez más a las ciudadanías de desconfianza y que cuidan intereses. Muchas gracias. Un gusto saludar a los compañeros. Me permiten, antes de sí, que se hagan. A ver, a ver este, hay un micrositio, este, Memo, eh, que está en la página del, del Implan. Hemos tenido a la fecha en el tema de comunidades cinco reuniones. Han sido a las seis de la tarde, sí. Eh, tanto en la zona norte, en San José de Llanos, en la Sauceda, en los Lorenzos. Eh, en la zona norte fue en eh, en, en Santa Rosa ¿sí? Eh, donde se convocó a, a, a gente al, alrededor han ha sido interesantísimos las, las observaciones Nos han acompañado los, los, eh, eh, los regidores valdría la pena que si, si hay, te vence un clavado o inclusive yo se los mando la liga para que vean más o menos cómo, cómo, está, eh, cómo ha ido funcionando eh, eh, esto y, y coincido tiene que ser la, la mayor participación posible y, y, y con el menor sesgo eh, posible para que no exista este tema de, del, del club de Toby que, eh, que comentas en las mesas técnicas inclusive la mayoría de los que estamos este, de, de los que han sido convocados de 15 a, a, a 20 técnicos en, el, en, en los temas porque lo decía este, Carlos Arce Ahí han ido antropólogos, este, expertos en el tema este, forestal, eh, en el tema hidrológico, geológico, e inclusive en el mismo micrositio, sí, están los nombres y las minutas de la gente que ha estado participando en el, en el tema. Pero bueno, este, eh, eh, coincido que tiene que ser de la mayor participación eh, eh, posible para que el tema funcione también de la mejor manera manera posible. Gracias, gracias, Memo. Sí, este, adelante, Carla, por favor. Muchas gracias. Yo tengo muchas dudas. ¿Cómo escogen ustedes a la parte técnica? Porque no se ve reflejado para nada la parte hidrogeológica dentro de las caracterizaciones que tienen en ninguno de los planes, en ninguno de los ejes, en ninguna de las estrategias. Por otra parte, la, la, en cuanto a la participación social... Quiero decirle que la participación social es el involucramiento de todos y cada uno de los actores que componen un territorio. Y ustedes escogen, como bien lo dijo nuestro anterior ponente, ustedes escogen a las personas que van a ir. Por ejemplo, yo nunca he sido invitada a la parte técnica. Yo estudié una maestría en planeamiento urbano. Tengo una gran experiencia, experiencia en hidrogeología. Jamás he sido invitada a estas mesas técnicas. ¿Sabe cómo me doy cuenta? Por la nueva modalidad que tienen ustedes de control social, que es a través de los comités vecinales. Y que de una vez se lo digo, que ya nos hemos dado cuenta de ese modus, de ese modus operandi, de los que les aplauden, de los que les dicen, ¡ah! Este, necesitamos un policía, sí, ya les mando al policía, ya la, la, la regidora María les manda unas alarmas, ya les mando unos silbatitos. A esas personas son a las que ustedes están controlando y son las que luego se ven reflejadas. Y eso, perdón, pero no es participación social. Eso es, insisto, manipulación y simulación. Y mientras ustedes no hagan metodologías efectivas que realmente involucren a todos y cada uno de los ciudadanos que hemos pedido, porque yo he pedido participar en las mesas técnicas y no se me ha dado la oportunidad, entonces hasta ese día estaremos hablando de participación social. Y no nada más es poner la fotito, tropicalizar cosas y poner el micrositio lo que les conviene. ¿Es realmente las personas que están en las mesas técnicas cumplen con las especificaciones y con las características que se necesitan para evaluar un plan, un plan de ordenamiento territorial? Si así fuese... Ni siquiera estarían la zona sur, por ejemplo, como zona de expansión urbana. Y le voy a decir por qué, porque si usted dice que hay geólogos, yo no sé, pues díganos por favor el nombre de la geóloga o del geólogo que dijo esto, pero para su conocimiento, y, y estas son observaciones que yo les hice y que tengo el documento de recibido después de insistirles en el anterior, en el anterior POMUDET que estuvieron publicando, donde hablo de todo el sistema de de fracturamiento que hay, de todas las repercusiones que tendría sobre la recarga del acuífero, de todas las repercusiones de riesgo que tendría y las afectaciones para todas las, Unidades habitación que se, que se que se programaran o se proyectaran en la zona sur por el tipo de suelo, por el tipo de fracturas y por el tipo de emplazamientos que tenemos ahí desde la geotecnia. ¿Y sabe qué? Ni siquiera me, me han llamado, ni siquiera me han convocado, ni siquiera me dijeron gracias o lo recibimos. Yo tuve que llamar para saber si les había llegado. Entonces, esto es una falacia. Esto, de verdad, no quieran decir que se están haciendo bien las cosas, les falta muchísimo, y sí estoy de acuerdo, como lo dije anteriormente, en que necesitamos, nos surge un instrumento de política ambiental, pero no es nada más para decir, ya lo tenemos y cumplir con el requisito y hacer nuestro checklist. Este documento debe de estar bien fundamentado, debe de estar bien involucrada la parte social, y se lo vuelvo a repetir, ingeniero, no solamente en la parte del diagnóstico, en todo el proceso, en todo el proceso, en la evaluación, en el monitoreo, en todo, en todo. Gracias. Si quieres abrir tu micrófono antes. Primero quiero agradecerle al ingeniero Chávez que haya participado en este nuevo... Apertura que el, yo soy de los fundadores del observatorio y me place ver que por primera vez están dando la cara para entrar de frente a los problemas. Me place ver una Carla que es una conocedora del tema, es brava, pero es muy conocedora del tema, tiene fundamentos para hacerlo. Pero yo creo que en estos momentos debemos no caer, y eso es algo que invito a todo el mundo, no al pleito, sino a la reconciliación por el bien de Guanajuato. Guanajuato no se merece lo que estamos viendo, Chávez. No se merece lo que está pasando en Guanajuato. Yo les diría una cosa nada más. Vayan, yo viajo seguido a Cristo Rey. Está lleno de poblaciones. Diario paso por Gemino, Teneraté con Irapato, por Santa Teresa. Diario de casas. Es increíble. Paso diario por la curiosidad de donde pusieron un alto sin ninguna planeación. Y es una crítica constructiva, ¿eh? No es agresión. Requerimos replantear el proyecto de esta ciudad, como dijo Carlos Arce, con mucha. Tenemos que rea, es, es totalmente reventarlo. No, vaya a Santa Rosa y ve cómo ha crecido. Cobran ahí en la presa esta famosa hasta para entrar. Es, a Dios te quiero llegar con todo esto, Carlos, que es complicado. Guanajuato se le salió de las manos a los gobiernos, federal, estatal, municipal, y los ciudadanos estamos inquietos por volver a poner un proyecto que no va a ser para mañana. Es un proyecto a largo plazo. Bajas todo el camino aquí, abajo de la casa tuya de Marfil, al Camino Viejo, y te encuentras, Carla, invasiones de casas, de gente rica. Es si una barda increíble, Carlos. Es, están abusando del derecho de piso. Ahora sí que está de moda el derecho de piso. Entonces, yo creo que sí tenemos que entrar en esto que invitó Memo Uh, Torres que antecedió lo que se Tenemos que juntar a la gente que conoce. Yo no conozco, pero hay gente preparada como Carla, hay gente pensante como Carlos Arce. Tenemos que juntar a todo un grupo de gente que realmente queremos que esta ciudad tenga un proyecto. Mira, Carlos, para finalizar mi participación, te vuelvo a dar las gracias porque esto abrió una apertura inusitada en el observatorio. Nunca había pasado esto. También hay que dejarlo en capo, Carlos. Algo que es importante. Empezar con un programa de reordenamiento de las tierras invadidas. Hay que reorganizar las tierras invadidas. Tengo aquí enfrente la presa de los santos, todo invadido. No es engañería, no es queja. Se puede hacer. Hablemos con los dueños y hagamos un proyecto piloto para reordenar la ciudad en una primera parte. Pero vuelvo a insistir, lo que dijo Carla es cierto. Se requiere una voluntad política. Si no hay voluntad política va a ser complicadísimo. Yo sí me complazco que hoy hayan hecho esta invitación a ti Carlos, es, te concedo el beneficio de la duda beneficio de la duda que es el derecho que tenemos como ciudad, pero esta apertura, ojalá no se quede en esto Carlos, te convoco a que le demos seguimiento, se abra a la sociedad plena, a toda la sociedad el, este tema que es, para finalizar, algo muy importante, Guanajuato vive o muere de eso depende el Dede. ¿eh? o Guanajuato vive o muere y eso es lo que tiene nuestras manos Muchas gracias y te felicito porque aceptaste venir al observatorio. Gracias. Adelante, ingeniero. Sí, ok. Este primero empiezo con lo de, de, de Piri y después me, me, me regreso al tema de, de Carla. No, el, el agradecido soy yo por la invitación, ¿eh? Este, para mí esto no es más que un diálogo, es escucharlos, ver sus puntos eh, de vista. Eh, yo creo que tenemos que, que conciliar y yo lo que les pediría y lo que les ofrezco ¿sí? es que al menos yo estoy en la mejor disposición y la Comisión de Desarrollo Urbano está en la mejor disposición de que todos los que tengan que participar y quieran participar también participen, ¿eh? porque esto también lo puedes abrir y, y pues no, no, no, no hay participación, pues hasta ahí tampoco vamos, vamos a obligar este, eh, a nadie. Y eh, yo, cuantas veces me inviten, yo no tengo ningún, ni, ningún problema con, este, con asistir y que sea el diálogo en la medida en que tenga que ser. Yo, yo le entro este, eh, a todo y, y me gusta discutir cuando lo hago con argumentos. Cuando no lo tengo y cuando no tengo eh, la razón, eh, reconozco y, y aprendo, ¿no? Yo creo que eh, esa es, eh, es una gran ventaja. Entonces, eh, el el agradecido soy yo por la, por la invitación y las veces que quieran este, con gusto. El tema de reordenamiento de tierras invadidas, por supuesto, este, tenemos en esa zona que, que nos dices, hay propiedades privadas y propiedades municipales, inclusive una propiedad estatal, que están invadidas, sí, eh, y que se tienen eh, proyectos diferentes para tratar de, de, de reordenarlas. Tenemos un comité asentamientos irregulares que nos reunimos cada eh, cada mes no ha sido no ha sido sencillo el, el tema la mayoría de los de los temas están en, en, en juicios pero al menos tenemos un checklist de cómo eh, ir abordando cada cada uno de los temas y pues sí tenemos que replantear la, la, la, la, la ciudad no se merece eh, eh, Guanajuato eh, como estamos en el tema de de desarrollo y, y por último, es: este, yo sí creo que este, eh, eh, si tenemos este PEMUDET puede empezar a funcionar la ciudad, y si no, la vamos, la vamos a perder. Es por eso mi, mi gran apuesta eh, en el tema del ayuntamiento, y por eso abordé el tema de PEMUDET. Hay muchos otros temas que, este, que, que ponemos y que abordo en la comisión, pero este para mí es el tema más importante desde hace eh, tres años, ocho meses, que no pudimos concluirlo eh, adecuadamente en el pasado, y, y pues tomaré en cuenta todas estas eh, opiniones para ver cómo, cómo reconstruimos y, y le damos otra dimensión a, a este tema. Y, y en respecto a opiniones de, de, de Carla, bueno, a ver, este, dos cosas. Uno, yo no soy administración pública, ¿sí? sí y hay responsabilidades que no me tocan a mí y que le tocan a DGMAOT y que le tocan a Implan y que les tocan implementar. Puedo dar seguimiento y en los hechos lo doy, pero yo no doy instrucciones, no tengo capacidad eh, eh, ejecutiva. Se ha determinado que la parte técnica que, que, que encabece este tema sea el Implan no conozco el criterio con el cual eh, convocaron a la parte técnica o están convocando a la parte social, pero lo reviso con gusto para ver cómo mejoramos eh, este tema de convocatoria y que estén los que quieran participar y los que deban estar y, y, y los que van a eh, aportar de alguna manera, ¿no? Este, y con las críticas, por supuesto, que también eh, eh, eh, se aporta. Eh, eh, en el tema de comité vicinal, pues es un tema eh, que yo no, no, no tengo injerencia en el tema, no los administro y no son parte de mis competencias eh, dentro de mi comisión. ¿sí? Sí, ingeniero, antes, antes de irse, este Luis Guillermo dejó aquí una nota. Dijo sí. que no le contestó lo de las, este, invitar a las gentes de las colonias, pero no se refiere a los líderes afines a la administración, sino en general a los ciudadanos casa por casa. Dejó ese mensaje, este, se lo dejo ahí nada más para que tome nota. Yo quiero recordar también, como lo acaba de hacer ahorita el ingeniero, que usted efectivamente no tiene funciones ejecutivas, si acaso es parte de un órgano colegiado y que se toman las decisiones más importantes del ayuntamiento y que eh, está tomando nota de todo lo que se está comentando para, para mejorar los procesos del ayuntamiento. Voy a darle la palabra, sí, voy a dar la palabra ahora a Marilena Castro que la está pidiendo desde hace rato. Oye Memo, nada más, este, nos faltan dos temas porque sí. comentó Carlos que podría también hacer algunos comentarios sobre esos dos sí. temas. Entonces, está, sí, no, rápido, está María Lolo. Elena, está sí. Lolita, y luego sí les propongo que cambiemos a, a alguno de los otros dos temas. Sí, claro. nada más. Este, hola, Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho Elena. gusto que, que como eres el regidor que estrena, bueno, eh, estrenamos esta nueva dinámica porque es importante para nosotros que la ciudadanía sepa qué están haciendo cada quien bueno vino también bueno han venido otros pero en la nueva dinámica que tenemos ahorita bueno yo yo quisiera nada más preguntas concretas qué le faltó al que según tu punto de vista al pemeduet anterior al plan porque anteriormente eh, yo fui una de las que voté en contra y y parte de mi del haber votado en contra es porque yo más siempre se los dije si no socializamos lo técnico, político, social, y sobre todo el tema jurídico, el PEMEDUET otra vez se va a detener. O sea, yo quisiera este, saber qué le faltó al PEMEDUET, este porque para mí lo más importante en ese momento... Y tú, lo, y tú lo estuviste ahí, yo fui una de las que voté en contra, junto con varios compañeros, este, ¿qué opinas? ¿De qué está? ¿Qué falta? Bueno, ¿me escuchan? Se acabó el internet de, de... Carlos Chávez. Sí, sí, sí, te, Este, de... Pre y... Segundo pregunta, si ¿sí? la tiene eh, se está eh, si ¿Sí? ¿Sí lo escuchas, el plan no. de movilidad la siguiente uh, perdón, ya, no, si ¿Sí lo escuchas el, el, el, los derechos adquiridos o sea, eso me preocupa y el problema es también insisto con los demás compañeros como es Carlos Arce, que si están los mismos actores políticos este, va a haber, los mismos actores no políticos los mismos actores que lo están ejecutando en el implan o hay, o hay Este nueva corta, de la Universidad de Guanajuato, eh, sí, ya ahora sí, que no. le dé, ya, que le dé validez a este nuevo plan, porque está mal tu internet, si quiere contestar, me permiten, yo... me permiten. a ver, sí, este, pues va, va a haber un poco que... Sí. Que... Nena, nena, tu internet todos de... se está cortando no te... todos. Nena, el que... internet se, se está cortando. Tu internet se está cortando y no se a ver, me gust... a ver, me gustaría que ya es que me voy a subir, a ver si sí, ya acá. Ajá, director, No, oye, nena, nena. ¿Por qué no te cambias a un lugar y mientras vamos con Lolita? Porque no se te escucha muy bien, nada. Muy bien, Carla. Vamos con Lolita. A ver, Lolita. Muy buenas Lolita. tardes, ingeniero y regidor Carlos Chávez. A todos mis compañeros también saludos. Eh, Sara. Gusto. Y a la gente que nos sigue por Facebook Live. Bueno, sí. antes que todo, este, hubo muy, hay muchas cosas y que me gustaría, pero sé por, por el tiempo voy a tratar de ser breve. Eh, eh, de todo lo que nos ha comentado eh, este regidor Escucho que los planes, programas y reglamentos no están actualizados y son con los que están trabajando. Y muchos, déjeme decirle que muchos de los regidores sí, los desconocen, ni siquiera los estudian, ni siquiera los revisan, empezando por nuestro presidente municipal. Y bueno, y ustedes que, ten, que son los regidores, que son los que mandan en, en el en el ayuntamiento, porque el presidente no puede hacer nada si no tiene la anuencia y la votación de todos ustedes. Y como lo dijo ya Carlos Arce, siempre son 9696. Eh, no sé por qué. Yo ahorita quisiera que me lo explicara. Este, ¿por, qué, qué, ¿Por qué en tres años, usted está repitiendo, ¿sí? eh, tres años anteriores, ocho meses, ¿por qué no se han hecho? ¿Por qué no se han revisado? ¿Por qué no se han actualizado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está...? La chamba que tienen que hacer ustedes como regidores. En este, en específico, usted, dentro de las comisiones que le competen. Participación ciudadana. Hablaba de participación ciudadana. Y yo quisiera saber por qué, cuando se pidió un plebiscito para la participación ciudadana, para la construcción del MUMO, usted votó en contra. Ahí estaba la participación ciudadana de la que usted está hablando. Ahora, otra cosa... Están haciendo, porque yo estuve presente también, eh, invitada eh, en las mesas para hacer, para hacer este, el, el diagnóstico, eh, y resulta que uno que, tiene que estar haciéndole su chamba. O sea, está bien, hay participación ciudadana, pero ustedes ya deberían de tener un diagnóstico previo, puesto que anduvieron en campaña, y ya son dos campañas, no es una, son dos campañas, y en esas dos campañas tuvieron que haber visto la problemática que existe, tanto en la ciudad en la zona sur, en la zona norte, en todos lados. Yo fui directora en el Jardín de Niños de los Lorenzos. Muchísimas necesidades en las comunidades. Estuve en El Sangarro, estuve en la Hacienda de Guadalupe. Entonces hay muchas necesidades también en, en las comunidades. Y lo que decía Memo Torres hace rato, hay que ir, hay que preguntar. Ustedes ya lo hicieron en campaña. Tomar nota de eso, volver a revisarlo, volver a hacerlo y, y de ahí está la participación ciudadana, porque cuando pidieron, fueron a pedir el voto, ¿sí? la gente les dijo cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus problemas que tenían. Eso tenían que haberlo atendido y sin embargo quedan en promesas, porque hace, al día de ayer precisamente estaba viendo un video donde los antorchistas, llámelo como sea políticos, pero hicieron promesas y no han cumplido. ¿sí? Y si anduvo en campaña con nuestro querido presidente municipal, bueno, querido, no, no tanto, pero si anduvo ahí, entonces se dieron cuenta de todas esas necesidades. ¿Por qué, por qué no se ven reflejadas en estos, en estos planes, en estos programas, en estas decisiones que ustedes están tomando? Eh, otra de las cosas, un, concepto, un, un consejo de Simapac a modo. ¿Usted lo votó? ¿Votó a favor? ¿Usted propuso? Nunca jamás dijo quién es, por qué. ¿Cuáles eran? ¿Por, ¿Por qué se niegan a decir por qué voto yo por fulano de tal? Este, no, y no quiero mencionar eh, nombres, pero creo que sí lo voy a hacer, porque Paloma, Paloma sí dijo, yo voto por, yo propongo a fulano y voto por fulano porque tiene esto y esto y esto y, y me parece que es la persona idónea. Ni, de ahí en más, hubo creo que dos nada más, Pati, Pati, este, Pati Preciado, creo, y los demás no dijeron, a mí yo voto por este, y por este, y por este, y se hizo, la verdad, lo que decía hace rato Memo Torres, un consejo de CIMAPAC a modo, del club de Toby. Eh, todo le votan a favor, y usted incluido, usted incluido porque ustedes de los nueve que estaban mencionando, nueve a favor, seis en contra, y todo le votan, y no hay algo así como cuestionamiento, o sea, que digan, a ver, este... Quiero réplica de esto. Yo no lo, no lo he escuchado, ingeniero. Discúlpeme, pero yo también sigo las sesiones de Cabildo y he estado también en algunas, en, ahora que empezó la en presencia. Eh, lo de la rueda de la fortuna. ¿Por qué hasta ahorita se opuso? Cuando ya estaba puesta. Es otra pregunta. El aumento del predial. ¿Cómo se dio? ¿Por qué? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo hicieron y cómo...? No sé por qué a la gente se le aumentó hasta el 400% y más. ¿sí? Ahora, habla de las comunidades. Como le dije, yo trabajé varios años en comunidades. Pero quiero decirle que ponen delegados a modo. Son delegados a modo para que esos delegados les voten también o, le, o les den lo que ellos creen con su gente a modo también condicionados. Sí, porque yo estuve trabajando y yo sé cómo trabajan los delegados de las comunidades condicionan los beneficios que deberían de ser para toda la comunidad o quien más lo necesite, los programas, ¿sí? Los calentadores se los dan a sus amigos, a sus compadres y a su, a su gente, esos, esos no son delegados que estén viendo por, la, por las necesidades de la, de, la, de la comunidad y de todos los ciudadanos de comunidades. Y bueno, tengo muchísimas cosas porque en este momento no quiero, no, no quiero extenderme más, pero son algunos de los cuestionamientos que me gustaría, este, me pudiera contestar. Gracias. Adelante, ingeniero. Sí, este, pero bueno, a ver, no todos este, los voy a poder contestar por un, eh, por un tema de tiempo, y, uh -huh. y la otra, yo creo que son legítimas quejas que tienen sobre la administración municipal y sobre el ayuntamiento, pero yo soy una parte y yo me puedo responsabilizar de los votos que yo hice, sí pero no me responsabilizo de otros temas donde yo no he tenido... Uh -huh. Eh, eh, eh, posibilidad. A ver, eh, trataré de hacerlo más rápido eh, eh, posible porque también les comentaba que tenía un compromiso 12-15. Eh, eh, respecto a los, el, al cuestionamiento de, de, de Marilena y ella eh, vio el, el, el tema, que le faltó? Yo creo que hay dos temas principales que faltaron en, en su momento, en, en el pasado. El primero es eh, la caracterización y diagnóstico. Se tomó un diagnóstico que se hizo con un contrato de una elaboración de plan de riesgos en algún momento, en una administración eh, eh, eh, pasada, ¿sí? eh, y ahora estamos prácticamente de, de cero y actualizando eh, eh, eh, eh, todo el tema. Y aunque creo que, que, que terminó siendo un buen diagnóstico y caracterización, pues hubo elementos de crítica al, al tema y pues, pues ya, o sea, eso es ya lo que pasó. ¿Sí? Y, y el siguiente tema que también tendrá que abordarse en esta ocasión y se va a tener que abordar desde el diagnóstico. No vamos a llegar a abril a discutir el tema de los derechos adquiridos. Si sí, es un tema eh, eh, jurídico, ¿sí? Eh, hay decisiones que tomó el ayuntamiento 2012, ¿sí? Antes de salir, ¿sí? Sobre terrenos que tienen que ver con el Cerro del Hormiguero, este, los Picachos y toda la zona de las fiestas este, tradicionales, que en lo particular ¿sí? eh, yo no quise apoyar, ¿sí? y, pero también se cometieron errores por parte de, la, de los ayuntamientos anteriores y administración porque nunca fueron registrados esos cambios de uso de suelo entonces esta, eh, eh, existió ese problema entre la interpretación jurídica y el respeto a los derechos adquiridos este, la, la realidad es que eh, eh, a, a la fecha no sabemos cómo eh, eh, eh, sí, cómo lo vamos a abordar en esta ocasión sí y va a tener que ser abordado desde el tema de diagnóstico antes de que lleguemos a otra a, a otra etapa, son los dos temas principales que creo que, que faltó, que en este momento ya eh, consideramos que podemos este, tenerlos eh, eh, solventados. Eh, voy a abordar el tema de Rueda de la Fortuna porque además eh, creo que es un tema que tienen ustedes, yo, yo voy a tener que retirarme un ratito más, pero esto sí lo puedo abordar, porque ahorita me lo acaba de este, Lolita eh, eh, cuestionar. Yo me di cuenta de la Rueda de la Fortuna el día lunes, Lolita, yo no me di cuenta eh, que en la madrugada del sábado para el domingo estaba instalándose el, el, el tema, el día lunes fui, la revisé, tomé fotos, había eh, un tema de, de problemas para el paso peatonal desde mi punto de vista y también para el tema de vehículos de emergencia, también se tiene ahí un, un hospital escasos 10, eh, eh, 10 metros, yo no sabía si había habido un un tema de protección civil, un, un, el tema de impacto de movilidad, una autorización del, del INA, y nada más lo que sí tenía este, certeza, es que para la comercialización en la vía pública hay un reglamento, y el reglamento de la facultad del ayuntamiento para resolverlo, ¿sí? Este, más allá de si está bonito, no está bonito, si, si hay un tema de patrimonio, de respeto al patrimonio, no lo hay, eh, todos los, todos los temas, ¿sí? Mi punto de vista fue, y así lo expresé, eh, en un oficio, bueno, una, primero en una plática con el presidente, después en un oficio, después en un post de, de, de, de, de Facebook, eh, eh, plantear que quien debió tomar la decisión era el ayuntamiento. Para tomarla se debió haber integrado un expediente que debió de haber sido dictaminado. En ese momento el ayuntamiento hubiéramos tenido la posibilidad cada quien expresar su punto de vista y debatirlo si está bonito si está feo si se puede si no se puede si si lo que eh, tenga que hacerse yo inclusive independientemente que me lo hayan subido o no al ayuntamiento yo lo hubiera este, votado en, en, en contra porque sabe el presidente y, y y que ahí voy a abordar otro tipo de de, de de temas sabe el presidente que en ese tipo de de, de temas yo no coincido sí este eh, sobre todo el tema de, de, de tratar de proteger el, el, el espacio público, por eso lo hice el día martes eh, por eh, los medios que yo tengo a mi alcance. No tengo los medios de comunicación eh, eh, completos, como a lo mejor sí lo tiene la administración pública, pero, pero hice valer mi eh, opinión y ya posteriormente ni siquiera fue por una opinión mía, sino por una decisión del, del, eh, eh, del INA. Si se hubiera eh, subido con un tema de ayuntamiento, ahí hubiéramos discutido. El, el tema. Eh, lo único positivo que veo a partir de este, de este momento con este, con este hecho es que tanto los ciudadanos, el alcalde, su administración pública, los miembros del ayuntamiento y los prestadores de servicios tienen que tener claro que en zona tipo 1 para que haya una comercialización en el tema eh, de la vía pública y zona tipo 1 estamos hablando del centro, obviamente Plaza de la Paz, Requiere un permiso del ayuntamiento, ¿sí? Entonces yo esperaría que cualquier... Zona 2 eh, también. A ver, zona 2 también, y, y en el tema ayuntamiento de, de zona 1, lo único que, que tiene la diferencia es que solamente se permiten en festividades, ¿sí? O sea, en el día a día no, solamente en festividades. En cambio, en zona 2, sí requiere permiso del ayuntamiento, pero sí puede ser... En, en todo el año, ¿sí? Ese es la, la, lo, lo, lo, lo que dice el reglamento, ¿sí? Nomás para, para aclararlo y coincido con, eh, contigo. Ese es mi punto de vista del tema eh, eh, rueda eh, eh, de rueda la fortuna. Hay quien me pregunta, ¿es que estás peleado con el alcalde? No, a ver, no voy en esta, y, y lo sabía es no voy, no puedo ir, como también no iré en el tema de la G, ¿sí? Y coincido con Elina, este... Que en, en el tema que se decida ahí para que vean el tema de la G, no es un tema de comercialización en la vía pública ahí aplica otro tipo de, de, de, de reglamentos sobre los cuales no tenemos injerencia como ayuntamiento para tener una decisión sino es una responsabilidad de aplicación de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, pero ya empezó la presión también social y, y, y del tema del Lina para que pudiera ser retirada en algún eh, eh, momento. Y respecto a cómo tomamos decisiones en acción nacional, nosotros tenemos reuniones de precavito, este, que a diferencia de la administración o el ayuntamiento pasado, que prácticamente no este tuvimos los últimos dos años, en en esta ocasión somos muy constantes por reglamento estatutario en el en el partido que antes de que suceda una sesión de ayuntamiento, tenemos eh, que discutir los temas para tratar de ir eh, lo más este, en unidad posible con, con los temas. Hay muchas cosas que se han bajado de, o que le hemos bajado al tema del ayuntamiento, al presidente, pero que no necesariamente se expresan el, el tema de esa argumentación en el, en el ayuntamiento y por eso muchas cosas eh, han ido 9-6. Eh, la mayoría, no todas, ¿sí? Eh, al menos... Pero, ya... perdón. Perdón, regidor, pero yo, perdón, compañeros, yo me retiro, de verdad no puedo seguir escuchando esto, está de risa loca y de vergüenza, si yo fuese usted, me daría vergüenza estar diciendo estas cosas, no tiene pensamiento propio, no tiene voz propia, no está representando usted a los ciudadanos, por favor, por favor, es, es de verdad, es ridículo y es vergonzoso lo que usted está diciendo, entonces, ¿Qué nos está diciendo? Que hay un control total del ayuntamiento. Entonces es como una mafia el ayuntamiento que tenemos. De verdad, de verdad, yo me retiro porque no puedo más estar en la presencia de una persona tan cínica que aún con lo que hace todavía tiene el descaro de venir aquí a decírnoslo. 9-6 son los acuerdos que tenemos, por eso la ciudad está como está, señor regidor, por personas como ustedes que no saben con la gran responsabilidad que tienen con nosotros los ciudadanos. Con permiso, hasta luego al público, no puedo seguir en este conversatorio con una persona tan cínica que lejos de querer resolver, viene con, un, con, un, con una retórica de vamos a hacer diálogo, esto no es hacer diálogo, esto es no tener vergüenza, hasta luego. Sí, eh, bueno, respeto ah, los respeto los puntos de vista de, de, de, de Carla eh, no los comparto y aquí sigo eh ¿Sí? aún a pesar de de, del, de de las críticas y los puntos de vista diferentes aquí sigo y, y, y seguiré también exponiendo el tema de este mis eh, mis argumentos sí y sí, efectivamente, en, en campaña logramos eh, recoger inquietudes en toda la, la, la ciudadanía. Hay, esta etapa es de dos: híjole, es de dos eh, elementos, que es el tema de caracterización. Y, y diagnóstico, el tema de la caracterización es un tema netamente técnico. La parte de diagnóstico es identificar las problemáticas eh, sentidas y sociales que hay en cada uno de los rubros y donde debe ir la participación ciudadana. Y por supuesto que tenemos un tema de, pro, de, de, de problemática base. O sea, no, no estamos iniciando de cero a aprender a ver qué nos dicen los ciudadanos, y, sino que los ciudadanos... Eh, eh, tratar de incluir ese insumo del, o ese input de los ciudadanos a lo que nosotros ya tenemos este, previamente para tenerlo eh, eh, previsto. En, eh, otros temas en este momento, no, no, no me metería porque si me meto cada uno, pues vamos a tardar una hora más, eh, este, sin problema, pero me responsabilizo de cada uno de los votos que he hecho y si en alguna ocasión posterior, ¿sí? eh, ya que hagan este, sus previsiones, quieren que esté eh, aquí con ustedes... Yo doy la cara y me responsabilizo por cada uno de los votos que he hecho. Oye, Carlos, a ver, sí. nada más una, una cuestión, perdón. Sí. Este, eh, mira, lo, lo, el, el planteamiento es, en, en estos, en, esto, en este agrupamiento que hay para discutir los asuntos del ayuntamiento en un precabildo, es un problema grave, no, no por Guanajuato, sino en general, por la visión y la perspectiva del Cabildo. Eso vale la pena que lo aborde eh, eh, el Partido Acción Nacional, el PRI, todos los que tienen mayorías y construyen este tipo de mecanismos, porque lo que no se vale es anular la discusión en el ayuntamiento. Eso es lo que enoja a muchos y eso mm. es lo que seguramente enoja a Carla. Eh, pero, pero ese es un asunto que hay que repensar. Una cosa es que ustedes decidan en un precabildo como cuáles son las estrategias, cómo van a responder y cómo van a razonar sus votos. Y otra es que lleguen al ayuntamiento, se ponga a, a discusión el asunto, la oposición diga lo que tenga que decir y de inmediato se pasa a votar porque no hay nada que discutir. Ese, ese asunto en sí es muy poco democrático y evidentemente anula la función del ayuntamiento. Hay que repensarlo digo, con tus compañeros, pues díganselos, pregúntenles a los grandes maestros sobre estos temas que hay en el Partido Acción Nacional, que creo que los podrán orientar. Eh, lo otro es, el, el, el, el asunto esto que estábamos tratando de la Rueda de la Fortuna, eh, creo que tienes toda la razón, es cuestión, el camino está perfectamente identificado en el reglamento de comercialización de, de la vía pública, pero también resuelve el problema del Callejón del Beso, porque el Callejón oh. del Beso también está en zona 1. Y hay que oh. preguntar cuántos permisos ha dado el ayuntamiento ahí para prestar servicios de fotografía y todo el problema que traen ahí. Esos permisos están sujetos también al ayuntamiento y hay que resolverlos en el ayuntamiento. Y gracias por estar aquí, yo creo que así debe de ser el me Hay veces que es ¿Me permites... complicado, pero hay que, hay que enfrentar las cosas. Gracias. Sí, si adelante, ingeniero. Me... Sí. Eh, si me permites este, el, el tema. A ver, yo creo que un gran beneficio de, este, de, de, de esta semana en el tema de Rueda de la Fortuna es este, analizar exactamente este reglamento que, que nada más se lo dejamos a, a fiscalización o la administración pública se lo dejó a fiscalización para su aplicación, siendo que el ayuntamiento tiene eh, funciones aquí, o sea, a mí me preocupa eh, yo te diría en los tres años, nueve meses que llevamos este, en, en el ayuntamiento anterior y este jamás un permiso ¿sí? de comercialización en vía pública, ni de zona 1 ni de zona dos ¿sí? ha sido subido al ayuntamiento, ¿sí? Entonces yo creo que a partir de ahorita Sí, tenemos, este, eh, tenemos la posibilidad y tiene razón, ¿sí? porque al final de cuentas el conflicto en el callejón del beso es los fotógrafos autorizados y la señora Ana que está en su justo derecho de decir, oye, es mi propiedad, tengo un uso de suelo de ventas de artesanías y, y, y alguien me dice, no, pero no tiene de fotografía, pero tiene un uso comercial, ¿sí? Entonces es un oficio, lo manda de GemaOt y de GemaOt no le tendría por qué decir no y ya nada más le aumenta el tema de, de, de fotografía, pero sí podríamos controlar sí y el ayuntamiento dar ese tipo de permisos desde eh, el tema de la Rueda de la Fortuna. Y agradezco mucho este, tus comentarios, sí lo compartiré con, con mis compañeros, pero sobre todo en un análisis de introspección de, de la manera en que deberíamos de, de abordar y justificar nuestros votos al interior del ayuntamiento y en las discusiones este, eh, previstas. Yo, de Acción Nacional, yo sí te diría, soy de los que más debate, ¿sí? este, eh, y, y, y, y bueno, eh, pero en algunas ocasiones hemos acordado ni siquiera entrar a, a ese tipo de temas, pero, pero tienes toda la razón. El, el, el ayuntamiento es este espacio para, para dialogar, debatir, construir y que la ciudadanía se dé cuenta cuáles son las motivaciones que tenemos cada uno de nosotros para votar a favor o en contra de cada una de las decisiones que nos propone eh, la administración pública para, para que decidamos ¿Sí? yo agradezco mucho, eh, ahora sí una disculpa porque tenía que salir 12-15 ya, ya no, me pasé del, de, del tiempo creo que se hizo una sesión ¿Cuándo? muy larga para mí, para mí, muy productiva, sí. Eh, me quedo con, con, eh, con un diálogo muy muy rico. Creo que me va a dar este muchas eh, muchas cosas que puedo replantear en, en esquemas de, de hacer mi trabajo tanto al interior del ayuntamiento como parte de, de, de, de, de mi comisión y quedo sus órdenes para ocasiones eh, sucesivas. Muchísimas gracias. Y quiero por... muchas gracias por su presencia, su participación, este, le aviso que este, esto que está, que acaba de suceder, se queda grabado en Facebook Live, sí. y yo sé que usted no tiene tiempo, pero ya escuchará lo que dijo la gente que nos ha estado viendo. Cuando vea usted la grabación, ahí se va a enterar. Sí, este, <ríe> adelante, yo, este, respeto las opiniones positivas o negativas este, al, al respecto, o sea, que me, que, que me van a agradecer en mi manera de, de, de gestionar la, la responsabilidad que tengo en este momento. Muchas gracias, muy amable por su presencia. Gracias. Yo, yo, gracias. A los que todavía siguen, pero yo sí me voy a tener que salir. Gracias. gracias. Hasta pronto, sí. Sí, ah, entonces bueno. seguimos con lo de un callejón sin besos, ¿no es callejón o okay? qué? A ver, que nos ponga al día María Elena. A ver, María Elena, ¿cómo está la participación de, de los seguidores en Facebook Live? Esa es la... Lolita, ¿no? O sea, es la, la leer los comentarios. No, Lolita, Lolita, sí. Eh, si nos puede hacer el favor de leer los comentarios. Ay, sí, claro que sí. Son muchísimos. Sí. Este Maf Ambrosio está viendo. Maf Ambrosio, saludos. Ma, Ambrosio dice buenos días. Adam Cagne. La gente no confía en Carlos Chávez. No vemos un regidor que defienda la justicia social, el bien común. <risa> vemos un gatillero de clan para hacer negocio por debajo de la mesa y encargado de reprimir. A quienes se salen del huacal y no votan como usted quiere. Adam Gange. ninguno de los proyectos que encabezas han salido triunfantes. ¿A qué se le atribuye? Nunca se ve activo. Sin embargo, en todo lo relacionado con contratos económicos, sobre todo en lo relacionado con contrataciones de consultores es el primero en apuntarse. Recordemos los contratos de casi 5 millones que se dieron en el IMPLAN cuando de manera dudosa se convirtió en presidente interino del IMPLAN. Figura que no existe y está prohibido por el reglamento del IMPLAN que un miembro del ayuntamiento sea el presidente del IMPLAN. ¿Usted es socio de un despacho de consultores en temas relacionados a la administración pública? ¿No lo considera como un conflicto de interés? Pregunta. Adam Kang, dice, ¿Usted es socio de un despacho de consultores en temas relacionados con…? Ah, es lo mismo. Eh, Adam Kang, dice, recordemos los contratos… Eh, otra vez es lo mismo. Adam Kang, eh, creo que es un seudónimo de un, un cuate, Rodríguez, Rodríguez Nieto, creo, o algo así. Pero síguele. Ok. Otra vez, Adam Kank. Dice, Se dice tanto que pidió dinero por fuera para aprobar los 30 cambios de uso de suelo que querían incluir en el POMADUT sin haberlos reconocido el ayuntamiento previamente. ¿Qué intereses tienen cambiar los usos de suelo de, de ecológicos habitacionales a un costado de Lorito, Presa de la Tranquilidad y Fraccionamientos del Sur? Eh, Neancio Charrel dice buen día. Mm. Ahí está el regidor panista, buen momento para cuestionarlo del por qué no ven por el pueblo y solo en su perjuicio. Todos los panistas votando sin pensar, entre comillas, levantando el dedo de la melancolía, esto en caso del mercado de momias. Eh, Maf, Ambrosio. He asistido a muchas sesiones de ayuntamiento y con el, y en la mayoría el señor Chávez siempre ha votado a favor de todas las ocurrencias de Navarro y forma parte del grupo de nueve o diez personas que le son leales a Navarro y que siempre levantan la mano y hacen mayoría para que se salga con la suya el presidente municipal. Esta vez me causa sorpresa su proceder. ¿Qué pasó? Pregunta. Juan Campos. Es, eh, digo, perdón, en una comisión que tiene muchas deficiencias, quisiera hacerle una pregunta a Carlos Chávez. ¿Quién dio permiso a la construcción que está obstruyendo la visibilidad de la ciudad en el Pipila? José, Jos, perdón, Jos Jasso. Mesas y sillas por doquier. A simple vista se ve que sí han dado permisos en centro histórico. Adam Kang. ¿Y los cambios que promovía en el Pomudet para un político que tiene muchos hoteles en Guanajuato en la zona Mellado? Juan Campos, pura demagogia de este señor. Armando Morales, Carlos Chávez y lo del Pipila, quien dio el permiso de construcción y no sé qué más dice. Eh, Josh Haso, descontrol total, no hay planeación, solo negociación. Josh Haso, y el camino tan mencionado, <coughs> perdón, y el camino tan mencionado atrás del Congreso, es pregunta también. Otra vez, Adam Kant, se dice que usted no mueve un dedo sin el visto bueno del ingeniero Trujillo, de quien fue su secretario particular, y de la... Contadora pública Ruth Lugo, de quien coordinó su campaña para presidenta municipal. Es cierto. Juan Carlos García Romero. Le responde Armando. La sociedad guanajuatense necesita respuestas. Adam Kank, ¿qué se hizo mal para que el plan no pasara? Los colegios denunciaron que el POMODUER tenía muchas deficiencias y los registros. Dores Y síndico demostraron que estaba mal hecho. El implante negaba el acceso a los miembros del ayuntamiento durante las distintas etapas del desarrollo del mismo y no lo conocían antes de que se subiera al ayuntamiento. Ricardo Lara Ramírez San, siguiendo transmisión. Adam Kang, sabemos que se dedicaron a desprestigiar a los que votaron en contra y los quisieron hacer los enemigos del pueblo, pero después salió la verdad y todos los colegios estuvieron de acuerdo que el Pomoduit era una cochinada. E incluso usted lo aceptó en una declaración. Josh Hasso, movilidad es un caos. Adam Kang, ¿cuál es el afán de subir un instrumento que se conoce como el Frankenstein de los Pomadouet cuando sabía que no pasaría? Adam Kang, ¿sería para lavarse las manos y echarle la culpa a alguien más por la incompetencia e intereses en espurios de Ramón González y Carlos Chávez? Eh, Adam Camp, A fin de cuentas, quien tenía razón, los que votaron en contra del Pumadúet por estar incompleto y mal hecho o los que votaron como usted a favor? Ramón Salinas está viendo el video. Adam Camp, no se le hace ilógico que el revisar la carta síntesis que perdón, la carta síntesis se use una que está obsoleta desde el 2011 y en lugar de usar la carta actualizada que incluya todos los permisos vigentes de acuerdo a lo que dice el Plan Municipal de Desarrollo Guanajuato 2040. Mario Rodríguez Yebra, importante tema el de hoy. Saludos a todos. Jos Hazo. Ese incremento se vislumbra desde hace más de Veinte años, así que no venga a plantear un desconocimiento. Jaime Cruz Arredondo, ayuntamientos van y ayuntamientos vienen y son los mismos problemas. Las invasiones son un problema cotidiano y creciente y crecimiento caótico. Adam Camp, entonces, ¿por qué no limitar el desarrollo en el sur? Marcos Olivos Álvarez, saludos cordiales. Es bueno ver a un regidor que tiene conocimiento de causa sobre los temas. Manuel F. Chowell. el tema es el tema del tema, así su extenso léxico, es una revista farsante. Josh Hasso, eh, respondiendo Marcos, Mariado. Carlos Macías Tinoco, buenos días señores panelistas, agradeceré, le pregunten al regidor, al regidor cuál o cuáles comisiones se integra, cuántas ocasiones ha atendido a ciudadanos, cuántas intervenciones en las sesiones de Cabildo ha tenido, en qué horario asiste para atender a los gobernados, etcétera. Jos Hasso, respondiendo a Adam, ahí está el negocio. Adam Camp, ¿qué nos dice de Quinta Azul? Carlos Arce, ¿Qué explica, ¿qué explica los asentamientos irregulares en la panorámica? Los picachos. Marcos Olives Álvarez, respondiendo a Adam, ¿por qué mejor no haces tu Facebook Live? Adam Camp, el sur es una ciudad dormitorio y la zona centro la están encareciendo para beneficiar a unos pocos. Juan Carlos García Romero, respondió a Carlos, todo un caos. Fabián Santibáñez Rodríguez está viendo el video. Neancio Charrel, ya tanto bla bla bla al grano, repli replica replicatemos o emule emularemos lo que el alcalde Naburro hace hacer las cosas y después pedir permiso o en palabras llanas pagarles impuestos porque eso es lo que quieren. Leonora Villegas, regidor, no cree que son demasiados temas y que no se ve ningún trabajo desde el 2018, desde que Está Navarro y usted, Adán Cabo, nos puede explicar más sobre la propuesta de zona de conservación ecológica, el ZCN, ya le cedieron esos terrenos, los van a expropiar, cómo van a pagar a los ejidatarios que son los dueños de esos miles de hectáreas, si no, si no tienen la posesión de la tierra o los acuerdos con cada uno de los propietarios, cómo le van a hacer, porque siguen haciendo las cosas al revés, Jaime Cruz Arredondo, soy nacido en Guanajuato y con raíces de chosnos. Desde 1745, en lo que era antes la hacienda de Puentesillas y con todo respeto, es una vergüenza tener representantes en el Calvido como Carlos Chávez. Me da vergüenza su exposición. Por rollo y excusas, nada de propuestas. Neancio Charrel, que aterrice alguna acción de impacto. Parece que escuchamos el periódico oficial. En resumen, ese señor solo dice, vamos a, a haremos. Eh, Adam Kang, nunca se ve activo, sin embargo en todo lo relacionado con contratos económicos, sobre todo en lo relacion, relacionado con contrataciones de consultores es el primero a, apunt, a apuntarse perdón, recordemos los contratos de casi 5 millones que se dieron en el eso yo lo había leído Josh Hasso, Guanajuato bueno, es un desmadre gracias a, a gobernantes ineptos que son expertos para transar otra vez Adam Kang ¿y qué nos dicen de los contratos ilegales? otra vez, es lo mismo <coughs> perdón, Armando Morales, Carlos Chávez, si quieres que participemos como ciudadanos, manden demoler esa porquería de construcción en las faldas del Pípila. Eh, Josh Hasso, es mentira, el ciudadano solo es proveedor de los dineros malgastados conforme a su grado de incompetencia. Jaime Cruz Arredondo, ¿quiénes particip ¿Quieres participación ciudadana? Apliquen la ley y demuelan la construcción irregular en las faldas del monumento al Pípila. Adam Kang, que se conserven los cultivos y recargas de mantos freáticos en la zona sur, que sabemos eran parte de los grandes ejidos, ejidos en el municipio y que por un decreto constitucional pasarían a ser propiedad privada de unos cuantos desarrolladores. ¿Cuál es el afán en interés de hacer de, hace, de, hacer las, de hacer las cosas al revés? Eh, Neancio Charrer si el día de hoy le aplicaran una auditoría pública en todo su correr por la vida como funcionario, ¿estaría dispuesto? ¿Sería transparente o sería como la señora dueña del Guanajuato abril que solo está ahí por sus intereses, Leonora Villegas, es decir... Chávez está subsanando todo el procedimiento que él mismo maquinó y en la administración pasada. No, no, no se alcanza a leer lo demás. Marcos Olivos Álvarez. Es interesante que los que critican lo hagan siempre desde la comodidad de su celular, pero jamás los hemos visto hacer nada por su ciudad. Jos Jaso. Traigan el Implanet, tal vez María Menos, y explique mejor los argumentos. Adán Cam, Carlos Chávez planea y planea, pero no aterriza, pura demagogia. Jos jaso, jajaja, ja, París vendiendo humo, años luz. Jaime Cruz Arredondo, Carlos Chávez, bájate del avión y deja tu rollo de asesoría, date una vuelta por las comunidades y ve la realidad y tomen ya decisiones. Maf Ambrosio, jajaja, ja, ja, con políticos tan corruptos. Adán Cam, ¿no está usted inventando el hilo negro? ya lo hicieron en el, en el 2017, Guanajuato, el paisaje urbano histórico, un modelo para habitar, publicado en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO 2017. Eh, Maf Ambrosio, eh, respondiéndole, a, a, aplausos. Jos Haso, no vaya lejos, existen las abetas en desarrollo social París, jajaja. Jos Haso, desapareció el proyecto de la Presa de la Tranquilidad, así como los dineros. Adán Kang, hace falta abogados en el implan. Juan Campos, el estar en un puesto y no hacer lo correcto también es corrupción. Jaime Cruz Arredondo, le decía a un buen amigo y compañero de la carrera de ingeniería de minas, si quieres que algo no funcione en Guanajuato, forma un comité. Risas. Adán Kang, la ciudad del sur está limitado, la está limitando la recarga de los pozos. Mev Ambrosio, qué mentiras. Neancia Charrel, respondiendo a Juan, cierto, y es un roboporto. El cual puede ser demandado. Hilda Marisa Benegas, Barros está viendo el video? Alan Cam, ¿y por qué usan las, la carta síntesis del Pot 2011 sin haberla actualizado? En el implante siguen usando la, del, la de la propuesta de, la de la propuesta del Pot 2011 y no la actualizan y no la actualizada que existe en el municipio. Y no la actualizada que existe en el municipio. Alan Kamp, que explique los 30 cambios de uso de suelo, Lorito, Mellado, Zona Sur, Tranquilidad, etcétera. Neancio Charrel, así es, son incongruencias de políticos. Yos Haso, aquí se gobierna con ocurrencias. Alan Camp, no han presentado la carta síntesis todavía. Maf Ambrosio, excelente Carla, aplausos. Adam Kamp, que reconozca que el POMUDER 2020 está mal hecho y sigue haciendo refritos del mismo. La parte técnica está muy mal, está muy mal hecho y sin sustento legal. Eh, eh, Adam Camp, ¿quién determina qué observaciones son convenientes? El Implan no puede ser juez y parte. Marcos Olivos Álvarez, escucho Carla Piñón, hace señalamientos carentes de argumentos, siempre la veo en su voz, tiene todas las soluciones, pero con un desconocimiento de gobernabilidad. Adam Camp. usted y el Implan negaban el acceso a los miembros del ayuntamiento durante las distintas etapas del desarrollo del mismo y no lo conocían antes de que se subiera al ayuntamiento. Marcos Olivos Álvarez respondiendo a Adam. Adam Cam, infórmate, eso es completamente falso. Adam Camp dice, ¿cuántos cambios de suelo se han dado desde el 2012? Deben estar reflejados en la carta síntesis. Adam Camp respondiendo Adam. Me refiero al Pomudet pasado. Adam Camp respondiendo Adam. Los regidores lo comentaron y está en actas. Adam Camp, entonces van a usar el dictamen del POMADUET fallido. Adam Camp, Carlos. Cantinflas Chávez, Marcos Olivo Olivos Álvarez, felicito a Carlos Chávez por estar presente y de frente al Observatorio Ciudadano Ad, Adam Camp, la ciudad de los caminos cortos propone que la ciudad crezca de manera vertical y hacia los cerros mientras se conservan los cultivos y recarga de manos friáticos, de mantos friáticos en la zona sur Marcos Olivo Álvarez respondiendo a Adam Wow, qué genio eres. De politólogo pasaste a ser experto en todo. Maf Ambrosio, respondiendo a Adam. Este ayuntamiento lo único que cuida es que sus bolsillos se sigan llenando. Adam Camp, qué interesante tienen en cambiar los usos de suelo de ecológicos habitacionales a un costado del Lorito, presa de la tranquilidad, fraccionamientos del sur, mellado, que no cuenten, que nos cuente de los 30 cambios de uso de suelo. Yos lastimosamente no hay nada claro. Adán Camp, el primer punto técnico es realizar la carta síntesis. Los programas derivados del POMA, PMEDUE, Guanajuato 40, específicamente el programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. Se alinearán al modelo territorial presentado y se reconocerán los permisos o concesiones emitidas con anterioridad a la implementación de este plan, respetando los derechos adquiridos en la UGAT. Ma MAF Ambrosio, cierto, MAF Ambrosio, club de Toby a ojos vistos. Adam Kant, en estas mesas técnicas solo invitaron a dos regidores, usted y ya. Adam Kant, y no invitan a abogados. MAF Ambrosio, que me involucren como ciudadana. Adam Kant, la... respuesta. Reunión se realizó de manera presencial en las instalaciones del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato el 6 de mayo a las 10 de la mañana. Adam Camp, se convocó a expertos en varios temas relacionados al ordenamiento territorial, medio ambiente, biodiversidad, minería, geología, desarrollo inmobiliario, patrimonio, riesgo, movilidad y administración urbana, entre otros, teniendo un total de 21 de participantes. Adam Camp, ¿quién los convoca? Adán Camp, en el tema de la Rueda de la Fortuna llama la atención, quisieras ese llamado al alcalde o será que Paloma y otros regidores estaban ya conformándose y el INA ya había dado el mensaje que no se habían cumplido con los permisos y mejor aprovechaste la situación y ahora como auténtico fariseo se presenta dando una conferencia con el Observatorio Ciudadano. Adán uh -huh. Camp, si limitan la ciudad se va a invadir, hagan las cosas bien. Arce, Tomen como ejemplo de lo que no se debe hacer el problema del agua en Monterrey y más en Nuevo León, producto de la más aberrante corrupción. Adán Cam, hay un sistema de fracturas por recarga de los mantos freáticos. Si siguen sellando con casas, se, si siguen sellando con casas y calles, se va a colapsar y van a crear fallas geológicas muy fuertes, además de perder el agua. Gustavo López Lain, excelente opinión de del licenciado Santibáñez con una visión positiva y de no, no, no alcanzo a leer lo demás, no, no aparece. Adam Camp, a fin de cuentas, quien tenía, quién quién tenía razón, los que votaron en contra del Pomudet por estar incompleto y mal hecho, o los que votaron como usted a favor. Adam Camp, Ramón González, es su títere se Pongan gente profesional en el tema del agua. No compadres que anden usando los puestos para organizar botines. Marcos Oliva, Olivos Álvarez. Oye, Adam, te, vamos, te vemos muy activo. No sabías que los bots y perfiles falsos también opinan. Gustavo López Lain. Bien por Carlos Chávez, que abre la puerta de la comunicación y su disposición para eh, avanzar en temas... Críticos de nuestra ciudad. Orlando Palacios Méndez. Muy buenos días a todo el observatorio. Eh, él está viendo el, el video. Marcos Olive Álvarez respondiendo Gustavo. Concuerdo, no cualquiera de la cara, no cualquiera da la cara y solución para su ciudad. Mafa Ambrosio, un bravo Madol Monte. Orlando Palacios Méndez. Me gustaría cuestionar al regidor Carlos Chávez, ¿por qué no es san, porque no es santo de mi devoción, que aunque le aplaudo que haya sido, no sé, Orlando Palacios. Yo estoy seguro que hay corrupción y que por eso votan a favor de todo. A Gustavo López Lain, que abran la cancha de la exestación. Orlando Palacios Méndez. Son intolerantes, impositores, corruptos y soberbios. No ayudan de buena voluntad porque obvio no hay am Gustavo López Lain, que abran la cancha de legislación ya. El alcalde debe reconocer que cometió un error y dejar de aferrarse. Martín Salina está viendo el video. Gustavo López Lain, comunidad deportista de la Z. Juan Campos, Juan Campos dice, clientelizan a los ciudadanos con sus aplaudidores y lamebotas como los comités vecinales delegados a modo y están y están ahora tratando de hacer en el mercado Hidalgo. Gustavo López Lain, sería interesante que se comentara la integración del Consejo del CIMAPAC. Mafer Ambrosio, hubiera votado 9 y 6, hubieran votado 9 y 6. Eh, Maf Ambrosio, jajaja. Ja, ja. Eh, Leonora Villegas, lo único que reitera Chávez es que Navarro se va por la libre en todo momento, es decir, se pasa la ley por el arco del triunfo. Eh, Juan Campos, en el tema de la rueda, esa se dejó ver. Aparte de tratar de violentar las leyes, se manifestó la ignorancia del titular de protección civil con sus declaraciones. Leonora Villegas, por favor, regidor Chávez, explique todo. Adán Campos, entonces no hay voto libre. Juan Campos, él mismo se contradice en el tema de la rueda. No se dio cuenta hasta el lunes, pero el alcalde lo dijo. Yo no voy en esta. Sabía o no sabía. Leonora Villegas, no se trata de discutir los temas entre amigos, se trata de argumentar frente al pueblo, por eso son públicas las sesiones. Adán Camp, dejen hablar a María Elena, Gustavo López Nain, la comercialización en la vía pública es excesiva y dudo que todos tengan el permiso requerido, por lo tanto, el cobro de, me imagino que del uso de suelo. Orlando Palacios Méndez, mi apoyo a Carla Piñón. Eh, Marcos Olivos Álvarez, vergonzoso ese comportamiento, Carla. Eh, Marcos Olives Álvarez, adiós Carla, es triste ver tus señalamientos. Leonora Villegas, bravo Carla. Mafer Ambrosio, bravo Carla. Orlando Palacios Méndez, no tienes vergüenza Carlos, ojalá que tus posiciones en defensa del alcalde y de tu partido no traiga consecuencias graves. Víctor Manuel Pérez, y un fuego está viendo el video y comenta, es correcto, es una vergüenza tener funcionarios municipales como los actuales y sobre todo que en este momento está en este momento está hablando. Leonora Villegas, discúlpeme regidor, pero Campos Llones, Víctor Chávez y otros no saben ni la O por lo redondo. Adán Camp, dejen a María Elena hablar. Orlando Palacios Méndez, ya llegan maesados a la sesión del ayuntamiento. Marcos Olives Álvarez, Carla Piñón, tú no deberías estar en el observatorio ciudadano, así no se resuelve nada, eres muy impulsiva. Santiago Lozana López, es más centrado, el más centrado fue Carlos Arce Macías. Adán, tienes tú? Sí. Juan Adam Can, Carlos Chávez es el gatillero del AN, o sea, del PAN, y ejerce violencia política en contra de los que no lo apoyan. Por eso no participa. No participan los otros regidores. Luis Esteban Garza de la Parra. mis respetos para el regidor. Lo Cortés no quita lo valiente y me parece que los insultos y los reclamos y alzar la voz no contribuye al respeto. Muy mala señora opinión Siempre alza la voz en sus reclamos. Insulta. Me parece que su conducta no corresponde a lo que debería hacer un observatorio ciudadano. Es decir, sí se vale observar y discernir, pero no se vale que el invitado sea agredido de esa forma. Santiago Lo, Lozano López, Carlos Chávez, obvio, defiende y justifica a su padrino Naburro. Orlando Palacios Méndez, permisos del alcohol de, del alcoholes hay que incluirlas porque tampoco las han abordado en el ayuntamiento y así tienen permisos. Mafer Ambrosio, pues debate mejor. Gustavo López Lai, múltiples negocios se arreglan por fuera para operar sin permiso. Adán, ¿qué nos dice de la Casa Blanca construida en el funcionamiento de Arboledas en donde está usted involucrado con Juan Carlos Delgado para los permisos y además el dueño de esa casa es amigo suyo? Es una casa construida en aproximadamente 4200 metros cuadrados que eran considerados como donaciones para áreas verdes, eh, diagonal, parque urbano y de repente apareció una casona. El H Ayuntamiento aprobaría la venta. Gerardo Rivera, es respetable el sentir de todos y las reacciones de todos, pero deben caber, debe caber la tolerancia y el respeto hacia quienes pien, a quien piensa diferente. Las emociones son completamente válidas, pero en temas que nos competen a todos y donde lo que se necesita es diálogo, hay que mantener esas emociones en control para poder, dialogo, para poder construir ese diálogo en beneficio de todos. Marcos Oliva Álvarez, hay muchos que sí apoyamos a Carlos Chávez, que no hable por todos los ciudadanos. Cecilia Cárdenas, pensé que era para dialogar, pero lo invitaron para atacarlo, mi opinión. Marcos Olivas Álvarez. Ey, por favor, Adam, es un perfil falso, dense cuenta. Gustavo López Lain, sugiero que den seguimiento a las preguntas directas para que se obtengan las respuestas y se publique en la página, en la página, imagino que del observatorio. Marcos Olivas Álvarez. Es. ¿En serio? ¿No se ha dado cuenta María Dolores que le está dando mucha voz a un perfil falso, Adam? Pues yo tengo que leer todos. Enrique Avilés Rodríguez, este gobierno municipal es el más cercano al concepto de caquistocracia que designa un gobierno formado por los más ineptos. Enrique Avilés Rodríguez, Guillermo Torres es un sinicazo. lo recuerdo por haber encapuchado el busto de Juárez frente a la presidencia y por no sé qué más dice. Ignacio palatos la zona de Puentecillas está desamparada de muchos programas sociales, seguridad alumbrado, mejoras en sus calles, en sus barrios, como la presita, solo piden copias de, los, de las credenciales cuando ocupan voto y se olvidan de todo. Eh, son todos los que tengo. Ahorita, muchas gracias por las 167 comentarios que leíste, y creo que es la primera vez que tenemos tantos en una sesión, y seguramente por la presencia de uno de los miembros del ayuntamiento en, en, esta, en esta sesión este yo creo que los otros dos temas los dejamos para la próxima semana o ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí verdad? A ver Piri, por favor, abre tu micrófono tu micrófono no se oye Piri no se oye A ver tu micrófono Piri Piri, quítale Está intentando bueno. prenderlo, pero no puede. <risa> Adelante, Piri. Apriétale al, al, al botoncito rojo, Piri. Pues sí. Con ganas, Piri. No se oye. El del micrófono. No. Es el del lado izquierdo, de abajo del lado izquierdo. Ya, se salió. ¿Ya? allá ya. Ya, ahora sí. Mira, yo creo que la sesión de hoy hay que verla ejemplar. Yo felicito a quien invitaron a Carlos Chávez. Claro. Ya lo cerró otra vez. Sí, ya lo cerró ya. otra vez. No, estoy, ahí está, está un chingado esta cosa. No me dejen paz. ¿Ya? Sí, ya, ya. Mira, Memo, felicito al grupo porque hoy fue una invitación a alguien que es funcionario público. Independientemente que la gente piense o no piense que está o no está de acuerdo, hoy el observatorio cumplió con su función, ser observatorio. Nosotros no somos quienes para ofender, insultar o decir. Simplemente hacemos las preguntas que la gente quiere hacer. Claro. Y el éxito de, de hoy es de todos, porque nos deja una clara lección. La gente está ávida, ávida de saber qué está pasando en Guanajuato. La gente trae muchas preguntas, muchas inquietudes, y qué bueno que el observatorio les está abriendo una ventana para expresarlas. Yo no coincido, finalmente quiero terminar este acuerdo. Yo siempre que he estado metido en redes, desde hace mucho tiempo, desde que se abrieron, pongo mi nombre. Cuando una gente usa seudónimos yo no coincido. Es bueno nombre porque te, le das validez al comentario mismo. Claro. Me, no, me, no me gustan mucho los seudónimos porque me siento chairo. Yo estoy en contra de los chairos Hoy, de veras, que felicito el observatorio porque abrió una puerta. Que si les gusta o no les gusta Chávez, bueno, es otra cosa personal. Pero se si abrió una puerta para que la gente tenga derecho a opinar y expresarse. Esto es un claro ejemplo de que Guanajuato no está de acuerdo en lo que está sucediendo. Y corremos el grave peligro que si no se pone en orden el duete y todo lo que me han dicho aquí hoy, se nos va a salir buena foto de las manos. Ese es el peligro, Memo. Gracias y felicidades, mero. Gracias, gracias a todos ustedes por Piri. Sí. sí, Piri, Piri. Piri no, yo sí no, soy no. chaira porque sí estoy en contra del gobierno, hay que ver la definición de Chairo. y, y, yo, y yo no no aparezco en Facebook como Madol Mont, porque mi oh. está muy largo, soy María Dolores Montenegro Acevedo, entonces soy María Dol Mont, o sea, Madol Mont, pero sí, sí, sí soy Chayra. pero... Adam Gang es eh, Rodríguez Nieto. Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Por eso insiste tanto, por ejemplo, en los derechos adquiridos, porque creen que oh. ellos ya tienen derechos sobre la bufa, sobre la parte de la bufa y se los tienen que respetar. Ese es todo el brete que traen y algún problema ahí con Chávez. Pero bueno, es parte de toda la discusión que hay en, este, en estos temas de desarrollo urbano y de planeación. Sí, sí, Marilena, por favor, abre tu micrófono y te escuchamos. A ver si ahora sí sirve. Ya. Miren, yo también agradezco al regidor Chávez por haber asistido. A veces este, creo que se causó mucha polémica porque es un tema polémico y que va a dar para mucha polémica independientemente de esto. Creo que en la conclusión de todo esto, yo creo que si yo me pudiera quedar con algo, es que el gobierno tiene que hacer las cosas transparentes y de otra manera, porque la manera como lo está haciendo se está viendo ahorita, la manera, no sé si se detuvo este internet malo que tengo en mi casa, la manera Ya, perdimos. Manera se perdió. Se está, ya, ahora sí, se volvió. Se la manera que, la, la conclusión que yo diría es que la manera que se está haciendo no es la que se hizo no era la adecuada y creo que a lo mejor si tomamos el lado positivo de esto es que la ciudadanía necesita que se le abran realmente los canales de comunicación, que se socialice bien porque lo necesitamos, si no van a seguir construyendo casas donde no, vamos a seguir inundándonos, vamos a seguir teniendo muchas cosas. Yo sí estoy muy preocupada porque creo que tienen que cambiar y ojalá este Carlos Chávez desde su comisión y todos los regidores que oyeron esto o que lo están oyendo de alguna manera, les quede claro esa situación. La gente no se va a quedar callada, que haya perfiles falsos o no, yo creo que también es una dinámica que hay que tomar las cosas en los perfiles, las que sí nos tocan y Hola. las que no nos tocan, punto. Ah. Y yo creo que aquí no es de enojarnos ni de atacarnos, este respeto a las personalidades de cada quien y así somos todos, sabemos gente más tolerante, gente no pero pues esa es la conclusión que, que yo creo que da y agradecerle a Carlos Chávez e invitar a los demás regidores a que lo hagan Nos, no, vinieron, no vinieron a que lo atacáramos es muy claro eso este, nosotros tratamos de, de que él hablara primero y pues bueno, y ese es, esa es toda mi observación que se queden con lo bueno, no con lo malo Gracias, pues yo le doy a todos ustedes a Piri, a María Dolores Montenegro Acevedo a Ángel Arcos, a Carlos Arce y a María Elena Castro Zarrillo. Las gracias por su participación. y Nos vemos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana donde trataremos más temas relacionados con el municipio de Guanajuato. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho.